En la terra de 1599, John Minseu, un apasionado lingüista, se encontraba comenzando lo que sería su mayor obra, el Ductor in Linguas, The Guide in Tongues, un diccionario a 11 idiomas que suponía un esfuerzo titánico para las capacidades de la época. El diccionario debía incluir caracteres griegos, anglosajones y hebreos, así como caracteres romanos, caracteres en negrita y caracteres en itálica. Esto no parece suponer ninguna complejidad hoy en día, pero para la época obligó a John a conseguir una patente real que vería a la luz en 1611, 12 años después de comenzar este proyecto. Aún con la patente a la mano, John se enfrentó a multitud de problemas. De aquella, publicar una obra requería una gran inversión y por ello tuvo que lograr la colaboración económica de dos universidades y también de personas ilustres del Londres Isabelino. El libro vería la luz en 1617, pero con muchísimas complicaciones. John se quedó sin dinero varias veces en el proceso, lo que llevó a que el libro tuviera que ser impreso por dos imprentas distintas. Y los 18 años que le llevaron desde que comenzó a trabajar en el proyecto hasta que el libro viera la luz fueron un auténtico infierno. Después de una experiencia tan tortuosa, John acabó totalmente exhausto. Así pues, de cara a la impresión de la segunda dicción del Doctor in Linguas, se planteó una forma alternativa de desarrollar todo este proceso para no acabar casi sin vida. ¿Por qué no conseguir el dinero necesario directamente de a quien acabaría vendiendo el libro? Esta era un poquito la idea que le venía a la cabeza a John. Y dándole vueltas a este concepto, John acabó montando el primer modelo de suscripción de la historia. En 1625, la segunda edición del Doctor in Linguas vería la luz, gracias al apoyo de 417 suscriptores, y se empezaría a sembrar las bases de la economía de la suscripción, aunque estas bases se irían arraigando durante siglos. Durante muchísimo tiempo, fue la industria editorial la que aprovechó el modelo de suscripción. Numerosos volúmenes y series de libros se lanzaron con este modelo, y posteriormente el concepto de la suscripción arraigaría en la venta de periódicos y de revistas, algo que pues, llega prácticamente a hoy en día. Poco a poco, también se fue metiendo el modelo de la suscripción en otros verticales. Cuando Alexander Graham Bell inventa el teléfono en 1876, se empieza a cobrar un fee mensual a los usuarios que querían acceder a un servicio tan revolucionario y útil para la época. Y lo mismo acaba pasando posteriormente con el agua o la electricidad, ya que según se van desarrollando infraestructuras comunes que permiten abastecer a los consumidores, se empiezan a crear grandes negocios de servicios que basan su modelo de negocio en un pago de suscripción y luego muchas veces un cobro variable en función del consumo de cada uno de estos servicios. Entre finales de los años 40 y principios de los 50, también empieza a despegar la televisión por cable en Estados Unidos. Y llegados ya a eso de 1952, teníamos unos 70 sistemas de cable que daban servicio a unos 140.000 suscriptores. A partir de aquí, la cifra no paró de crecer hasta llegar a los 70 millones que se alcanzaron aproximadamente en el año 2000 y luego ya iría bajando, pero bueno eso ya se va debiendo a las nuevas tecnologías. A partir de los 2000, el modelo de suscripción empieza a despegar a lo grande, con empresas, sobre todo las empresas tecnológicas. Primero fue Salesforce, que crea el concepto de SaaS o Software as a Service, que ya arraiga a día de hoy. Y posteriormente, con el nacimiento de servicios como Netflix, Spotify o incluso Amazon Prime, que van expandiendo este modelo de negocio a prácticamente cualquier cosa que tenemos, producto o servicio que consumimos a día de hoy. A día de hoy, para las nuevas generaciones, las suscripciones deberían ser la base de prácticamente todo. Cosas que antes tenías que comprar sí o sí, como eran los coches, por ejemplo, ahora se tienen que ofrecer en formatos de pago por uso y con ciertas capacidades de suscripción mensual. Incluso gigantes que vivían de las licencias, como es el caso de Adobe con sus mitiquísimos productos Photoshop y toda la suite creativa de, de Adobe, han reconvertido su modelo de negocio a la suscripción. E industrias enteras como pueda ser la de los videojuegos se están transformando e incluyendo este modelo como la base de su crecimiento a futuro. Y es que a día de hoy vivimos totalmente inmersos en la economía de la suscripción. Bienvenido a En Digital, el podcast de los profesionales digitales. Mi nombre es José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, y soy director de marketing en Product Hackers, donde nos especializamos en optimizar al máximo los procesos de venta en el canal digital de nuestros clientes. A ratos también he hecho un cable en el negocio de mi mujer, fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Si te gusta este episodio, no dudes en compartirlo, que me hará muy feliz. Y recuerda que puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter desde nuestra página web en en.digital. En .digital. Hoy, evidentemente, vamos a hablar de negocios basados en la suscripción y más concretamente de los membership sites o negocios de membresía, que así traducido un poquito al castellano. Este tipo de negocios cobran a sus usuarios un fin mensual para acceder a sus contenidos, productos o servicios y como modelo de negocios son súper atractivos. Ya iremos viendo a lo largo del episodio por qué. Para hablar de este tema, no hay nadie mejor que la super pareja que tenemos hoy con nosotros, Rosa Suñé y Jordi García, fundadores de... Bicicleta Studio. Un estudio de diseño y desarrollo web 100% centrado en Membership Sites. Además, Rosa y Jordi son podcasters en Membership Sites, un brutal podcast que me tiene muy enganchado, donde tocan en profundidad todo lo que tiene que ver con este tipo de modelos de negocio. Y son las personas que conozco que más que controlan el modelo de membresía de Membership Sites, así que estamos en muy pero que muy buenas manos. ¡Adelante, entrevista! Bueno, hoy tenemos un episodio que para mí es muy, muy interesante y tenía muchas ganas porque vamos a hablar de algo que no hemos hablado hasta ahora y que bueno enraiza con una tendencia que estamos viendo a nivel internacional, que es toda la tendencia de la suscripción. Entonces hoy vamos a hablar de Membership Sites y para eso tenemos a los dos mayores expertos, al menos los que yo conozco de España y seguramente muchos otros lados, que son Rosa Suñé y Jordi García de Bicicleta Studio. Muchísimas Gracias. Buenos días, Cortizo. ¿Qué tal? como están nosotros? Encantados de la vida, claro que sí, estar aquí en tu podcast. Muchas gracias por invitarnos. Buenos días, encantados de estar aquí, lo que ha dicho Jordi. Y bueno, vamos a contar un poco de qué va esto del Membership Site. Vamos a entrar en las tripas. Cuando digo que sois expertos, porque sois, tenéis un estudio, bicicleta uh -huh. estudio, la profundizaremos, donde solo hacéis Membership Sites. Uh -huh. Uh -huh. Y además tenéis un podcast. ¿Vale? que también es Membership Sites a Correcto, correcto. Al buscarlo, sí. lo que quiera este mundillo, que entre en iPox, iTunes, donde sea, Membership Sites, y ahí están. Y todas las semanas generando contenido de, de esto. Correcto, la verdad es que sí. La verdad es que um, decidimos, luego podemos comentar, decidimos especializarnos uh, en este modelo de negocio, concretamente en diseño y desarrollo de plataformas web um, enfocados a este modelo de negocio, modelo de suscripción, modelo de membresía. Así que sí, vamos a ver uh, si podemos aportar valor a toda audiencia en este sentido. Segurísimo que sí. Para empezar, ¿de dónde salís antes de crear el estudio? ¿Qué estabais haciendo? Bueno, yo tengo un recorrido un poco distinto. Yo me formé eh, cuando era jovencita como arquitecta. De hecho trabajé, puedo ser un arquitecto que ha trabajado como arquitecto en un despacho también como freelance, siempre he sido freelance. La verdad es que freelance pero un poco de estos dependientes ¿no? con horario de 9 a 2 y de 4 a 7 y sin proyecto propio. Ahí estuve trabajando unos años y llegó la crisis de la construcción en España acompañada de una crisis personal. Cuando dije esto de la arquitectura no es muy para mí y no me motiva lo suficiente como para irme fuera o para crear mi propio despacho o hacer algo. Y aquí había ya... El, claro, cuando yo empecé a estudiar no existía casi Internet. Y claro, ya cuando pasó esto sí que existía Internet, sí que había la parte de pantallas. Uh, yo, a mí me, siempre me ha llamado mucho la atención la, el tema de la ilustración, ilustración digital, diseño gráfico. Y ahí pivoté. Decidí formarme en un grado de multimedia, en este caso, complementando los estudios que tenía en arquitectura, que al fondo también es diseñar, cosas físicas en ese caso. Y bueno, pivoté hacia ahí... Y empecé un poquito yo sola, pues haciendo también alguna página web y tal. Pero bueno, tampoco era un emprendimiento poco dirigido y con pocos frutos en ese momento. ¿no? Y hasta que bueno, aquí se añadió el socio porque pasó algo que ya contará Jordi. Y unimos fuerzas. Claro que sí, fíjate, Rusia tenía un background en cierto modo emprendedor, aunque bueno, ya siempre cuenta que trabajaba en un estudio, con lo cual era ese autónomo, pero de esa manera. Uh, yo nunca fui emprendedor, la verdad es que no. Yo fui siempre trabajador por cuenta ajena, yo estudié comunicación, yo iba para periodista, luego también trabajé en temas de marketing. Y es cierto que llegó un momento en, en mi carrera profesional en el que algo cambió. A mí me detectaron insuficiencia renal, que básicamente para quien no lo sepa es una enfermedad que afecta al correcto funcionamiento del riñón. Eh, y hacía años que pues, convivía con esa enfermedad. Sin embargo, es cierto que llegó un momento en el que yo tuve que dejar de trabajar, para pillar la baja porque era incompatible, y tuve la suerte de que al cabo de un tiempo, de poco tiempo, razonablemente, pues recibir un trasplante de riñón yo soy trasplantado renal, y en ese momento algo cambió. Evidentemente cambió mi salud para bien, lógicamente, que para eso es el trasplante renal, sin embargo, um, también cambió, yo creo que mi perspectiva de muchas cosas. no En este caso, muchas veces se habla del efecto bebé, no que muchas personas emprenden a partir del hecho de, pues, de tener un hijo o lo que sea. Bueno, yo efecto bebé no tengo, pero lo que sí que tengo es el efecto trasplante. no Es verdad que ese trasplante me dio como un chute en y como decía, eh, quizás eh, pues, di una vuelta de tuerca a lo que estaba haciendo con mi vida. Rosa, en ese momento, ya estaba sí. en los inicios de, de ese emprendimiento. Uh -huh. Y dice, bueno, pues vamos a, vamos a unir fuerzas. Uh -huh. ¿no? yo En mi caso, como digo, yo no tenía formación de desarrollo, que básicamente es mi parte en el estudio. Tengo formación de comunicación. Empecé a formarme bastante en serio en temas de desarrollo, había tocado algo, pero, pero bastante de forma anecdótica. Y, y aquí salió, eh, decidimos un uh -huh. esfuerzo, Rosa más la parte de diseño, parte de diseño. Uh, uh -huh. usabilidad, etc. Mi parte más eh, pues, de desarrollo, en este caso enfocado siempre a WordPress, a este, a este CMS, y así surgió, aparte de aquí, uh -huh. a lo demás ya es historia. ¿En qué año montáis, en qué momento ya eh, decís oye, unimos fuerzas, como decís, pero lanzamos ya Bicicleta Studio? Claro, el estudio oficialmente lanzó el 5 de octubre de 2017, no es casualidad porque a mí me trasplantaron el 5 de octubre de 2016, o sea que oye, tampoco es que fuera sí. extraordinariamente buscado pero se está acercando Coincidió. la fecha digo, va a ser una buena sí. fecha ¿no? Sí, la verdad es que lanzamos 5 de, de octubre de 2017 y al cabo de poco tiempo, podemos comentar luego si quieres, decimos dar una vuelta porque uh -huh. cuando lanzamos un estudio, no lo lanzamos como ahora un estudio especializado en membresía, sino que lanzamos genérico. Luego, a cabo unos meses, sí que ya lanzamos uh -huh. o relanzamos mejor dicho como especializado. Así en que membresía. arrancaste es como un estudio de desarrollo de página web. Sí. Correcto, sí, sí. La única característica es que somos online. No tenemos sitio físico donde reunirnos con nuestros clientes. Uh -huh. Esa ha sido como una filosofía inicial y de hecho la estamos conservando y nos va bien. Sí, la verdad es que sí, sí. Hecho es mucho diferencial. Um, sí. Muchas personas, pues, bueno, valoran ese espacio físico uh -huh. en el que puedas trabajar en equipo en el que en un momento dado pues, puedes tener reuniones o, o tal, con, con clientes. Entonces, bueno Es algo que no valoramos tanto, valoramos más la libertad que nos da el hecho de poder trabajar y vivir pues con, con tu uh -huh. mochila, tu ordenador y poder moverte, poniendo lo que tú quieras, uh -huh. con tu negocio. Entonces son dos enfoques diferentes, sí. los dos válidos, nosotros sí que hemos uh, enfocado por ahí. Y correcto, empezamos generalistas y nos dimos cuenta enseguida, cuenta, perdón, enseguida, de que algo no funcionaba. ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros no empezamos, um, digamos, empezamos nosotros solos, no teníamos ningún tipo de padrino, entre comillas, no, uh, no teníamos comunidad, empezamos a crear contenido, Um, no bueno, teníamos... de hecho no empezamos a crear contenido. Fue una de las primeras fallas que detectamos cuando decidimos crear un contenido y nos dimos cuenta de que ofrecíamos tantos servicios claro. que no sabíamos por dónde empezar. Que es lo más ridículo, pero es lo que es? suele pasar. ¿De qué hablo? Pues, ¿por qué hablar de todo? Pues, no, resulta que como nos faltaba foco, que esas es son las uh -huh. claves, creo, en, en nuestro negocio, um, claro, no sabíamos exactamente qué hacer. No optábamos por inbound marketing en este caso, no sabíamos qué hacer. No, uh, realmente llegaba el lead, pero evidentemente era un lead que no estaba cualificado para nada porque no había ningún uh -huh. tipo de, de lógica ni estrategia detrás hasta que al cabo de poco tiempo sí, sí ya dimos ese paso de la especialización y, y cómo, cómo llegáis a ello no como decir de todo lo que podemos hacer porque claro cuando eres una agencia de wordpress uh -huh. o, o de web puedes hacer mil cosas ¿Cómo decís oye membership site? ahí estábamos en contacto con un nombre que hemos hablado of the record que es joan boluda en su burbuja particular su, su sistema ¿no? y él es un defensor precisamente de la espe es especialización no porque sirve para ser distinto a, a otro y en ese caso empezamos como a recoger esta, este germen esta semillita y fue como porque no lo aplicamos nosotros no claro. y en ese caso escoger uh, membership sites y por qué no otra cosa fue porque era uno de los servicios que, que ofrecíamos y cuando uh, nos pusimos a ver a ver qué ofrecíamos dijimos a ver qué nos gusta más como usuarios uh -huh. también somos usuarios de muchos y también un poco en qué es un mundo tan nuevo en el que también somos nuevos, y era como, bueno, no perdemos nada, ¿no? Claro. Si empezamos ahí, ya hemos pivotado, probamos, y puede ser que algún día lleguemos a ser los primeros en algo, ¿no? Porque el e-commerce está más difundido, uh -huh. a lo que serían sitios de reservas, pues también. Uh -huh. Y era como, bueno, es algo nuevo, nosotros somos nuevos, encaja con nuestra forma de ser. Claro, fíjate, aquí hay varias cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, um, es una, una especialización o un modelo de negocio que nos gusta, eso es lo primero, uh -huh. nos gusta, nos sentimos cómodos um, trabajando bajo ese modelo. Y luego es un modelo muy incipiente, antes comentaba, fuera de la muy incipiente en la medida de que tú sales a la calle, le pegas una patada a una piedra y no salen millones de membresías. ¿no? No. Es un modelo además que la gente no conoce, pero tampoco nos conocía a nosotros, con lo cual nosotros uh -huh. no teníamos nada que perder porque ya no teníamos no teníamos una marca de, eh, consolidada, no teníamos nada, no con lo cual podíamos permitirnos enfocarnos ahí. Y es cierto de que, como es un modelo de negocio tan incipiente, no existe competencia directa. Uh -huh. Quiero decir, existen eh, pues, freelance agencias que eh, crean membresías, por supuesto. Sí, claro. Sin embargo, ¿Existen estudios o agencias o freelance o empresas que solamente ofrezcan membresías y así lo difundan, así lo comuniquen? No, al menos en habla hispana. ¿no? Con lo cual, apostamos por este modelo. Es cierto uh -huh. que comenta Rosa eh, un poco también pues reforzados por la idea de Joan que pues, sí. aposta mucho y realmente nos nos animó en ese sentido también a optar por este nicho y creo que al cabo de un tiempo que tampoco llevamos una barbaridad pero uh -huh. el tiempo que llevamos yo creo que no no nos equivocamos demasiado al elegir este, este nicho de mercado como poco lo comentaba antes es decir se habla de membership sites y, y con quién hables venís vosotros a la cabeza o sea habéis conseguido <risas> que para bien sí sí para bien por eso que es que es lo bueno no porque hablas de oye desarrollo WordPress te vienen pueden venir mil nombres es uh -huh. mucho más complicado pero claro, es que no hay Nadie, nadie más. Claro. Y encima hacéis muchos proyectos, luego entraremos en todo eso. Uh -huh. Quiero aprovechar lo que decís de, de Boluda. Uh -huh. Porque de Boluda, ya hemos entrevistado a Valentía Concha hace uh -huh. tiempo también en este podcast. A Boluda todavía no, pero, pero está, lo tengo está ahí pendiente, lo tengo pendiente <risas> para, para, pues como tengo, tengo que llegar a él. Uh -huh. Pero cómo habéis vivido vosotros el salir del ecosistema Boluda y, y qué aporta no está en un ecosistema tan, tan rico? Bueno, yo creo que Joan tiene una. En fin, tiene muchas habilidades, evidentemente. Pero una de las habilidades que tiene es que tiene la capacidad de inculcar energía y e inculcar mm. um, actitud e inculcar ganas de hacer cosas, ¿no? Nosotros empezamos conocemos a Joan como mucha gente a través de su podcast, que al fin y al cabo es también su herramienta de captación mm -hmm. más interesante. Nos enganchamos a su podcast, nos enganchamos a, su, a sus contenidos. Y es cierto que tiene, um, tiene una forma de, de hacer y de comunicar que nos enganchó, que encajó mucho con nosotros. Quizás sí. por ahí escuchas a otras personas personas que por motivo que sea pues no terminas de, de encajar. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ostras, pues sí, la verdad es que bueno, en cierto modo es cierto que siempre se nos relaciona con Joan en la medida de que él nos ha ayudado, nos ha dado visibilidad, uh -huh. evidentemente, incluso pues nos ha encargado, nos encarga proyectos o nos pasa clientes, quiero decir, sí que es cierto que, que vivimos un poco, bueno, nacimos un poco bajo su paraguas, sí. pero es cierto y también es muy importante en cualquier proyecto que... Tú puedes mirar donde vengas y está muy bien, y nunca vas a renegar de eso. Pero también tienes que, que plantar tu propia semilla, ¿no? También tienes uh -huh. que marcar tu propio, tu propio camino. Y eso es lo que hacemos. Precisamente por eso creamos los contenidos que creamos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque los contenidos los creamos nosotros, es decir, no los creas Juan, no, los creamos nosotros. Sí. Y es la forma de que, aunque tú partas de un ecosistema concreto, que está muy bien. Um, no te puedes limitar a decir, yo como estoy aquí, ya me va a ir todo bien. No, tengo que seguir mi camino. Uh -huh. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en esta entrevista o, por ejemplo, creando todos los contenidos que creamos, etcétera, etcétera. Exactamente. Y ha sido como también es quien habla de Membership Sites en la parte más estratégica, porque es un fan es quien ha llevado este concepto a España. Y nosotros pues cogimos la parte más técnica, la parte más de diseño, que también, a ver, cuando vas trabajando con varios clientes, cuando vas viendo otros proyectos, en el podcast entrevistamos cada semana a un emprendedor que ya tiene un Membership Site. pues es, esto hace que conozcas muchos proyectos bajo este modelo de negocio y también vayas viendo cómo funciona, qué problemas tiene, qué ventajas y bueno somos un poco ahora los fans los difusores y, y además bueno, los es que, creadores es que los constructores. Fíjate, nuestro trabajo aparte de trabajar para clientes que desde luego nosotros tenemos o parte muy importante de nuestro trabajo es la divulgación claro por qué por lo que decíamos antes las membresías no son tan conocidas con lo cual mm -hmm. parte de nuestro trabajo parte de nuestras horas dedicadas al estudio son de divulgación precisamente en el podcast como bien dice Rosa publicamos dos episodios a la semana uno en el que entrevistamos a un emprendedor que tiene una membresía y otro en el que divulgamos hacemos como una, un episodio pues eso divulgativo monográfico con decir, sobre un conceptos partes técnicas con lo cual mm -hmm. nuestro trabajo en parte es Divulgar y dar a conocer el por qué este modelo es bueno, ojo, y por qué es malo, porque evidentemente también tiene sus partes negativas que luego podemos comentar. Con lo cual es, es parte de nuestro trabajo también. Claro, no, sirve por una precualificación, además, no es un contenido que es precualificado, porque el, el, cuando hablas también de las partes negativas de, de este aspecto, permite a que a gente que no, no sabe muy bien si necesita un membership uh -huh. y toda otra cosa, oye, le, le quita la idea a la cabeza y el lead que te llega luego eh, uh -huh. es más cualificado. Uh -huh. Quería preguntar, una pregunta un poco básica, ¿no? Pero pues, si hay alguien despistado, que siempre en la audiencia tenemos alguien despistado, eh, ¿qué es un membership? Site. Pues un membership site es un sitio web, de hecho, es la palabra anglosajona de sitio de membresía, en el que tú accedes a un contenido, una comunidad, un servicio o un producto premium a cambio de haber hecho un pago. Hay una zona restringida a la que solo pueden acceder estos usuarios que han pagado pues, la suscripción. También tenemos esta suscripción, la más extendida, es la de pago al mes, pero puede ser pago al trimestre, pago al año, que ahí hay muchos SaaS, hay muchos uh -huh. hostings que funcionan así... Y bueno, la única peculiaridad es este pago recurrente claro. eh, desde el que tú puedes tener acceso a este contenido o a este servicio que te están ofreciendo. Claro, digamos, la, la diferencia más importante o más palpable entre una propuesta de valor basada en membresía y una propuesta de valor basada en pago único, como puede ser por ejemplo en e-commerce, uh -huh. es esa recurrencia. no sí. La recurrencia, tanto en el pago por parte del cliente barra suscriptor, como la recurrencia que nosotros como CEOs, como propietarios del negocio, recibimos, es lo que marca la diferencia. Es cierto que existen algunas membresías, aunque bueno prácticamente sería en e-commerce en que no existe una recurrencia en que son de pago único uh -huh. pero ahí la frontera realmente es muy muy fina Bien. entre lo que es una universidad y lo que es el e-commerce pero sí básicamente es eso no tú accedes a algo a cambio de pago pero siempre de forma recurrente sí. a mí me encanta bueno, los que siguen el podcast lo saben que a mí todos los SaaS sitios uh -huh. recurrentes y más todo de, de, de lo que decía Linkin Predictable Revenue no de, uh -huh. de tener unos ingresos que solo van creciendo me, dice, oh, me pongo nervioso <risa> <risa> de sí, no, la verdad es que es, es un modelo muy interesante sí. es un modelo fíjate que esto lo lo vemos con, hmm. con, bueno, con prácticamente todos los emprendedores que tra traemos al podcast, incluso con nuestros clientes. Es un, es un modelo que, que a las personas que a los emprendedores les gusta mucho porque tiene unos puntos muy diferenciados, muy interesantes. Para empezar, está esa recurrencia. Nosotros como autónomos, como empresarios, pues nunca sabes, ¿no? Pues realmente cómo va a ir tu negocio. Sí. Hombre, sí, puedes más o menos deduir, pero no lo sabes. Y que que es cierto que en una membresía, hombre, puedes tener rebajas, puedes tener charm, que de hecho es probable que lo tengas, puedes tener altas, pero uh -huh. más o menos vas a tener unos ingresos razonablemente previsibles. Sí. Y es que esa previsibilidad es seguramente la segunda de las grandes características, ¿no? Un negocio um, posiblemente pues de, de venta de, de servicios, por ejemplo, como es el nuestro, pues realmente no, no puedes hacer una previsión, hombre, sí puedes, pero es más digamos, difícil. Es más ¿no? difícil, sí. en cambio, es la más fácil que falle la, esa previsión. Sí. Totalmente. Y luego un punto muy interesante es que es muy medible, es decir, existen varias métricas, luego os podemos comentar, pero sobre todo Charney alguna otra, que son muy básicas uh -huh. y te permiten medirlo todo, absolutamente todo, con lo cual ostras um, si quieres tener el control real de tu negocio tienes un montón de membresías que uh -huh. realmente te van a dar uh, buena cuenta del estado de, del proyecto, sí. con lo cual es muy interesante. Y ahí desde el punto de vista del cliente, del usuario bueno, uh -huh. nosotros también somos consumidores de varias membresías, es que tú tienes un producto o un coste seguramente más bajo. Por ejemplo las licencias de software antes se compraba pago único y eran mucho más caras ahora puede, podemos considerar que sean caras, pero tú pagas algo un tanto al mes y tienes acceso a un software que antes a lo mejor, pues era más prohibitivo. Sí. Y con eso pues con todo. O sea, con contenido incluso el que crea un contenido, si tú creas un curso cerrado, lo vas a vender a un precio más alto. En cambio, si está bajo una membresía lo vas a ofrecer pues, a un precio al mes, más asequible, en el que tú te suscribes lo pruebas y si no te gusta, cancelas. Pero no claro, es problema. que fíjate, hay un punto bastante interesante con lo que estabas comentando, es que en cierto modo el modelo de membresía, para el cliente um, podríamos llegar a decir que democratiza el acceso a determinado sí. contenido sí. o determinado software. Por ejemplo, siempre hablamos del ejemplo porque yo creo que todos lo vamos a entender, de ¿no? Adobe, sí. el paquete Adobe, sí. es un paquete que hace unos años era no, prohibitivo no para muchísimos mm -hmm. emprendedores ¿no? hombre, las grandes empresas, por tal, ¿no? en cambio ahora hombre, por una cuota que te puede parecer más caro, te puede parecer más sí. económica, pero es mucho más accesible para la mayoría de emprendedores, como eso un montón de servicios, un montón Exacto. de proyectos ¿Algunas otras ventajas de, de este modelo que se os ocurra? Bueno, yo creo que básicamente es lo que comentamos: la recurrencia, la previsibilidad. Uh -huh. um, iba a decir la escalabilidad, pero ahora, vamos, depende, a, ahora vamos a Eso depende, ahí hay un punto. Y el hecho de que sea, no sé, la medibilidad, no sé. Lo medir ser, más fácil. Lo sí. medir. El tema de la escalabilidad se suele relacionar en muchas ocasiones las membresías con un proyecto muy escalable. Sí, es muy jugoso y es cierto, este término. Pero depende. <risas> Vamos a poner un caso que seguramente todos los siguientes, pues, van a, van a, van a, entender. Entonces, podemos tener una membresía de formación, que es la típica. ¿no? Cursos de yoga, por ejemplo, ¿no? Yo soy instructor de yoga, uh -huh. sé de yoga, digo, ¿sabes qué? Voy a hacer formación online de yoga. Bueno, tengo mis cursos ahí montados, una membresía, tengo mis pagos recurrentes, mis suscriptores... Perfecto. Bueno, esto es escalable al cielo, porque uh -huh. hago un vídeo, me da igual que lo vea uno, que que lo vea un millón. Hombre, si lo un millón, voy a estar mejor, más contento, ¿no? pero me da igual. Hasta ahí sí. Correcto. Sí. Pero, ¿qué pasa? cuando dentro de tu membresía, dentro de tu propuesta de valor, ofreces soporte. Claro, ahí es otro tema. Uh -huh. Porque, bueno, a mí hacer un vídeo me da igual que lo vean uno que mil pero no me da igual recibir un email que mil emails uh -huh. entonces es ese punto en el que sí la membresía es escalable pero ojo cuidado que sí que si te da muy bien puedes contratar un equipo de soporte y tal. Uh -huh. totalmente de acuerdo pero es cierto que el hecho de ser escalable el hecho de la escalabilidad en un momento de membresía hay que ir con mucho cuidado porque muchas personas esto siempre lo decimos en el podcast ¿no? muchas personas se acercan al modelo pensando en esos ingresos recurrentes 100% escalables y sí pero entonces ahí hay que siempre uh -huh. echar un, un vistazo y luego um, lo que es muy muy importante siempre y siempre siempre siempre lo decimos en el caso de las membresías es que si tú quieres obtener ingresos recurrentes, evidentemente tienes que eh, aportar valor recurrente a tu audiencia, a tu uh -huh. suscriptor, porque evidentemente si nosotros no ofrecemos ese valor recurrente, las personas no nos van a pagar de forma sí. recurrente, claro. con lo cual eso es fundamental. Pues vamos a entrar en esas partes negativas o, o, o uh -huh. la parte oscura, ¿no? la parte del esfuerzo que justo estabas comentando. ¿no? Sí. Las cosas a lo mejor que pueden ser más negativas, entre uh -huh. comillas, o que la gente no se da cuenta cuando se mete en este tipo de, de modelos. Vale, por ejemplo, el que estaban comentando, ¿no? La, la membresía más extendida ahora mismo aquí en España es la de formación, porque cualquiera que seamos profesionales en un tema, tú puedes enseñar a otra persona ¿no? y puedes montar tu propia plataforma. En ese caso, cuando tú tienes un soporte, tienes Tienes que estar pendiente de por responder, atender a tu cliente y estar ahí. Además, tienes que crear este contenido. Si tú no has sido muy conservador y te has flipado un poco y has prometido colgar un curso de 10 lecciones pues cada semana, posiblemente, o eres Superman, o tienes a alguien que te ayuda a crearlo, o dures poco. O sea, yo lo comparo, la membresía es una maratón. Tú tienes que entrenarte, tienes que ver tu calendario editorial, tienes que crear tus contenidos, y ver si eres capaz de mantenerte un tiempo. Porque claro, si tú montas la membresía, esa persona ha confiado contigo, el suscriptor se ha suscribido, y si lo dejas al cabo de dos meses, tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Pues tienes que ser como ir poco a poco, a ser consciente de lo que tienes que crear, y saber si vas a aguantar. Claro. ahí mi recomendación sería empieza poco a poco ser más conservador lanza una clase a la semana testa a ver si tú, a ti te gusta este modo de crear el contenido de bueno de empezar a publicar uh -huh. yo creo que las de contenido podrían ser las más esclavas que es esa parte negativa es muy curioso porque precisamente su gran virtud es su gran defecto ¿no? claro. la recurrencia de ingresos que es estupendo me uh -huh. encanta es su principal defecto porque me va a obligar a crear valor de forma recurrente y antes hablábamos también fuera de antena una membresía realmente no es para todos mundo. Quiero decir, uh -huh. sí, que evidentemente cualquier persona puede crearla, si sí, sí, eso no hay ningún problema. Pero yo creo que cualquier persona no puede um, pues conservarla, podemos decir, a lo largo del tiempo. no Porque uh -huh. nosotros lo vemos, incluso con incluso con a, a entrevistados en nuestro podcast sí. que hace tres meses lo hemos, es por decir, lo hemos entrevistado y, ostras, a la membresía. Sí. Porque, ostras, porque tenía que crear caso de formación, ¿no? es que tenía que crear cursos de forma recurrente toda la semana y, uh -huh. y, y no me estaban entrando suscriptores como para justificar la inversión de mi tiempo. Claro. Claro, pero es que todo así, quiero sí. decir, luego hay temas de comunidad que hay que, que, hay que tener, eso podemos uh -huh. hablar luego, ¿no? Empezar, pero precisamente sí. es muy curioso porque su principal defecto, perdón, su principal virtud es su principal defecto, que es la obligación uh -huh. de estar ahí de forma recurrente. Y ponemos el ejemplo del de la formación porque es la más extendida la más fácil mm. de entender si tú por ejemplo lanzas un curso eh, que lo vendes no sé, a mil euros o dos mil euros da igual lo lanzas um, haces un gran lanzamiento inviertes un muchísimo tiempo en crear el curso en marketing en lo que sea bueno haces un esfuerzo muy muy muy fuerte durante un tiempo concreto ahí paras y ya está eso es un sprint no es eso es el que esta comparación con Además, es, una com es una comparación con las muy carreras, directa ¿no? ¿Vale? sí. también luego ya pues puedo vivir entre comillas de ese curso que he vendido mientras lo siga vendiendo me refiero uh -huh. vale pues una membresía no es esto. Una membresía es no voy a tener que hacer tanto esfuerzo en lanzar porque si quiero contenido pues eso es un trabajo de dormiquica no voy a crear un contenido continuo. poco a poco. Es menos trabajo pero más, más, más, más continuo. Y ahí es donde la audiencia ah, tiene que pensar ostras, yo, yo soy una persona muy constante en mi trabajo, voy a estar creando ese contenido uh -huh. o prestando ese servicio o enviando ese producto o gestionando esa comunidad de forma recurrente o bueno, ¿sabes qué? Yo me cierro seis meses, trabajo a full, me dejo uh -huh. la vida y luego ya descomprimo y me relajo. Bueno, un poco tenemos que ver en qué lado estaríamos pero, tanto como personas como emprendedores. O sea, al final esto es. Mmm, en lugar de escribir un libro y publico el libro, uh -huh. tengo que estar todas las semanas sacando un capítulo del libro. Por ejemplo. Pase lo por que ejemplo. Pase, totalmente. Sí. No, y, y fíjate, lo que acabas de decir es muy importante. Pase lo que pase. Claro. Porque uh -huh. es que, digamos, en la vida puede pasar muchas cosas, pero es que si nuestro cliente nos está pagando de forma recurrente, él no va a entender que tú no le estés aportando valor de forma recurrente. Y se va a dar de baja. Y ahí es cuando empieza a entrar el charma. Y es cuando, ostras, que las uh -huh. membresías no funcionan no, Vamos a ver, las membresías. Si tú ofreces eh, ese valor digamos si tienes comunidad, va a funcionar pero es que si no lo haces, desde luego no va a funcionar Yo creo que esto es más se destaca más en el caso del contenido porque si tú estás en una membresía de comunidad por ejemplo, puede ser que tú desaparezcas durante un rato y tampoco pase nada si lo has trabajado bien porque tú has reunido a un, un montón de gente, un montón de suscriptores que les interesa un punto en concreto y están ahí puede ser que llegue a funcionar un poco sola esa comunidad pero tienes que estar ahí. No, tampoco es que... Es, es, pero es en el sí. del caso de contenido sí que es esclavo, porque también depende de lo que has prometido. Un poco, en, el, ¿no? en el podcast siempre hacemos la misma broma. ¿no? Quien quiera conseguir ingreso de seis cifras en piloto automático mientras vive la vida de sus sueños en las playas de Bali, quizás el modelo de membresía no es un modelo más <risa> adecuado. ¿no? Es una coña, siempre lo hacemos, pero es así. Hay que Exacto, estar ahí sí. a las buenas y a las malas desde luego. Hemos hablado eh, de membresías de contenido, ahora uh -huh. membresías de comunidad. de comunidad. ¿Hay algún tipo más de membresía? Hay cuatro tipos destacados, que serían estos dos que hemos comentado. Contenido, comunidad, Esta la de servicio, que en nuestro caso por ejemplo tenemos un mantenimiento web mensual uh -huh. que pues, es el servicio. Aquí es cuando tú bajas los pies al suelo, porque ofreces tus horas a cambio de este precio recurrente. Solo para clientes. Solo para clientes. <ríe> y en el que también es interesante desde el punto de vista del profesional porque puedes automatizar ciertas partes y ser más efectivo. Pero es cuando no es tan escalable. ¿no? Pero tú tienes esta ventaja de la recurrencia y la constancia ¿no? de estos ingresos a cambio de tu trabajo. Y la última sería la de producto, que esto también es bastante interesante. Ahí Amazon se está metiendo ya la patita en la que tú puedes comprar pues productos recurrentes, ya que sean, ya que sean lentes de contacto, papel higiénico pues lo que consumimos, que nos hace falta cada mes. Y yo creo que casi a todos, si el papel higiénico llega solo a casa, lo agradecemos. No lo vamos a quejar. ¿eh? No lo pues tú puedes pagar esta suscripción y que llegue este, este producto. E incluso existen modelos híbridos, es decir, modelos sí. en los que tú puedas mezclar uno, dos o incluso más tipos de membresías. Sí, por ejemplo, sí. el más, o sea, que, por ejemplo, que trabajamos más con nuestros clientes, es el modelo de membresía de contenido más comunidad. Es decir, tú tienes un contenido, una uh -huh. formación, lo que sea, y además tienes una restringida para que tus uh, suscriptores interactúen entre ellos, ya sea en modo de foro o de uh -huh. grupo de... Slack o de grupo de Telegram o lo que tú quieras, Pero eso suele funcionar bastante bien. Y el otro que también funciona bastante bien nosotros estamos viendo, es el de contenido más servicio. Sí. Por ejemplo, tú eres instructor de yoga, no por pues lo que decíamos antes, un ejemplo tal. Pues tú ofreces tu formación de yoga, pero aparte, tú como instructor también puedes dar servicios personales, otro precio, desde luego, y menos escalable, pero también lo puedes uh -huh. hacer. Con lo cual, eh, tanto contenido con comunidad como contenido con servicio también son dos tipos de membresías híbridas que se van a funcionar bastante bien. Eh, mola, mola, porque surgen combinaciones bastante, <risa> sí. bastante interesantes. Luego, otro tema que, que subyace de, de lo que habéis dicho hasta ahora, en vuestra experiencia, ¿cuánto tiempo se tarda en, en, en que un membership site, en media, que variara, empiece a, a ser rentable? ¿no? Para que la gente entienda esa inversión en tiempo. Depende, como todo en esta vida, depende. depende. ¿Y sabes, desde nuestro punto de vista, nuestro, nuestra experiencia uh -huh. con nuestros clientes, ¿sabes qué marca ese depende? La comunidad que tú ya has creado antes. Quiero decir, si ahora yo, bueno, mira, me, digo, qué? me ha gustado lo que cuentan estos chicos, voy a montar una membresía y simplemente pues, creo la web, creo mi propuesta y lo lanzo, vas a tardar mucho tiempo en que eso esté validado, en que eso esté, tengas un retorno de esa inversión. Sin embargo, vale, voy a montar esta membresía voy a empezar a crear una comunidad, voy a crear una, o sea, una landing con una newsletter donde voy informando, voy a empezar a decir en redes sociales, voy a empezar a hacer a, a lo mejor algo de tráfico pagado, lo que sea. Posiblemente el día del lanzamiento ya haya ese caldo de cultivo, esa gente que te está te esperando, estén esperando. Con lo exacto. cual es bastante más fácil hmm. que um, pues, valides antes. Aquí no se puede decir una cifra, porque nosotros tenemos clientes que el día uno estaba validado porque tienen sí. una comunidad de la leche. Yo, por ejemplo, no sé cuántos miles de que en YouTube Tú a un podcast de no sé cuántas mil descargas uh -huh. está validado el día uno, y es cierto que tenemos clientes con menos comunidad que a lo mejor ha pasado un año y el negocio está validado en la medida de que tienen suscriptores sí. recurrentes, pero a lo mejor es no es contenido. un negocio principal, uh -huh. a lo mejor es un extra. Y ahí entramos en el tema de que, ojo, una membresía puede ser tu negocio principal o no. Uh -huh. Tú puedes tener tu negocio de lo que tú quieras y además tener una membresía que oye que te paga X gastos uh -huh. y me viene bien. Entonces ahí también es un es un, es interesante no tú valorar o plantearte si realmente quieres que la membresía sea tu core o no, o de, mira, me dedico a andar, pero tengo este negocio, ese recurrente que me viene bien a final de mes. Pero te digo, depende, desde nuestra experiencia, ¿verdad? depende muchísimo, y esto es capital, de la comunidad que tú tengas detrás. O uh -huh. sí, del dinero que tengas para contratar, tal, sí, pero es verdad que el tráfico frío no tiene absolutamente nada que ver, como todo el mundo sabe, con la, aquella comunidad que puedes haber creado sí, antes. Exacto, con lo cual, claro. o sea, la comunidad es clave para poder responder a esta pregunta. Uh -huh. Vale, genial. Eh, me, me parece muy interesante. Aparte se enlaza con el concepto que se habla últimamente como de, de audiencia mínima viable y este uh -huh. tipo de cosas. desde oye, a, antes de lanzar un proyecto... Si haces un poquito de, de marketing, si tienes sí. una cierta visibilidad a la hora de arrancarlo, te va a costar mucho menos y va a ser menos doloroso. Totalmente. Luego, eh, en el fondo esto es un error vale el, el lanzo al mercado sin tener ninguna audiencia qué otro tipo de errores os encontráis con la gente que se acerca a vosotros y que quiere lanzar un membership site bueno el principal el principal es que es que el principal es este es algo que hace muchísimo hincapié porque porque pasa no decir todas las personas te llegan y ostras me, me encanta yo te hago la plataforma va a estar pero niquelada es que, y, sí. va a ser fenomenal estás un poco verde pero estás un poco verde no fíjate <risa> pero no solamente en términos de que no tengo comunidad incluso en términos de que mm. no tengo clara mi propuesta de que claro. seguramente claro. sería el segundo gran error bueno error en fin tampoco es que sea que de un puente, ¿no? Pero no. sí que es cierto de que, de que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en el estudio nosotros no ofrecemos estrategia de negocio. que es decir Siempre que uh, alguien nos, nos llega y tiene esas dudas, pues siempre derivamos a Joan o a otro profesional que le pueda uh -huh. ayudar. Pero nos damos cuenta de que eh, hay personas que, que, bueno, que dicen oye, mira, he pensado en esto, tal, pero no tengo claro ni el pricing, ni el público objetivo, uh -huh. ni, ni incluso ni la propuesta exactamente cómo se va a, a oficializar, cómo, se va, cómo va a ser tangible. Entonces, yo te diría eso, tanto la falta de una comunidad previa, como la falta de idea um, a la hora de crear nuestra propuesta. Y sí. otra también, que también es muy... Eso es que se me está ocurriendo. <risa> la falta de foco. Quiero decir, claro. vale, tengo sí. clarísimo que mi membresía va a ser esta. Mira, perfecto. Tengo comunidad. Pero ¿sabes qué? Mira, ¿qué creo? Quiero que mi web um, aparezca de forma súper visible la membresía. Este es el servicio que tengo aquí y luego no sé qué que voy a hacer allá. Y todo me lo pones ahí y CTA. que quede niquelado con 50 CTAs. ¿no? Oye, que no pasa nada. que poder se puede hacer? Hmm. Nosotros siempre recomendamos que si tu core va a ser, si no es si el no core no, pero si tu core va a ser la membresía, que sea la membresía realmente uh -huh. la principal llamada a la acción de tu plataforma, uh -huh. tu plataforma web, luego entraremos si quieres en web por aquí o por tal pero da igual, donde lo tengas que el CTA principal sea la, uh -huh. la tal entonces yo te diría, pues la falta de foco seguramente, la falta de claridad y la propuesta de valor y la falta de una comunidad o una audiencia previa mínima sí. y acompañado un poco de que todos queremos salir con todo puesto y a veces es ser conscientes de validar poco a poco ¿no? empezar con lo mínimo y vale, esto funciona, pues ahora sí que le añado el foro, o sí que le añado tal porque nos vienen leads que es, quiero todo, todo a la vez, presupuesta y tal, y es como, vale, de acuerdo, te puedes ver el precio, pero a lo mejor no es la mejor forma de salir y lanzar, porque si no funciona, claro. habrás invertido y eso no se recupera. Es que fíjate, ¿eh? parece que nos estemos tirando piedras en sí. nuestro propio tejado, que no pasa nada, que si tú quieres 50 funcionalidades que se pueden hacer, sino se pone uh -huh. el problema, pero el problema está en que tú has validado que esa funcionalidad Um, va a gustar a tu audiencia. Es decir, tú has, hecho, uh -huh. has pedido feedback a tu audiencia acerca de qué quiere, y eso incluso podría ser otro, bueno, otro rol, otro, otro punto importante. ¿no? Antes de lanzar tu sitio de membresía, si ya estás creando tu comunidad, aparte de informarle de lo que estás haciendo, que está estupendo, pídele feedback. Pregunta. Es que pídele, pregúntale. Uh -huh. Oye, estoy pensando en crear eso. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría? ¿Qué no te gustaría? Incluso, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar um, para sumarte a esta membresía, a este membership site? ¿no? Con lo cual, um, es que es muy uh -huh. importante porque, mira, un foro, no sé qué, servicio por aquí y luego un canal de no sé qué, luego, no sé, directo, webinars en directo, luego un directorio, luego una bolsa uh -huh. de empleo, que pues, se me hacen mil cosas, sí, sí, ah, pero sé. tú estás seguro que eso va a gustar. Sí. Y aparte que yo creo que corres el riesgo de tener mil cosas distintas vacías en lugar de una llena. O sea, que me mejor al final la sensación de un sitio y a lo mejor es comunidad, a lo mejor ah. contenido, pero tengáis mogollón de cosas. Totalmente. Y luego ya poquito a poco vais sacando. Uh -huh. Habéis hablado de propuesta de valor. A mí me parece súper importante porque hablemos de lo que hablemos, aunque aunque ya lo has dicho, ¿no? no veis ese servicio estratégico, pero ¿qué cosas os dais cuenta que la gente falla a la hora de, de definir su propuesta de valor? Bueno, principalmente, y yo creo que es eh, algo infinitamente clave, es definir a quién te vas a dirigir. Sí. Decir, yo creo que tú, bueno, ni nosotros ni nadie puede definir la propuesta de su negocio sin tener claro quién es nuestro público objetivo, quién es nuestro vaya Persona. De hecho, nosotros cuando empezamos, lo teníamos claro, pero nos equivocamos. Quiero decir que no pasa sí. nada, que te puedes equivocar. Claro. Entonces pensamos que teníamos dos públicos objetivos, si quieres lo puedes contar, sí, al y al final, final tenemos uno. uno, y eso es muy, muy importante. Exactamente. Bueno, en nuestro caso salimos con dos públicos objetivos, que sería pues, el que quiere empezar con una membresía uh, y el que eh, el otro sería el que ya tiene un negocio online y quiere probar la membresía. Y nos hemos dado cuenta que al final nuestro target es quien ya tiene un negocio, ya conoce el mercado online y sí que complementa, está monetizando y sí que complementa ya con esta membresía. Porque ya sabe un poco de qué va esta yeah. parte. ¿no? El que viene que no sabe incluso cómo funciona vender online o cómo tiene que hacer estas propuestas de valor, cómo tiene que estudiar o a sea, su público objetivo, pues le cuesta más. Claro, y otro aspecto fundamental a la hora de definir nuestra propuesta de valor es algo tan simple y tan complejo como es el pricing. ¿no? Les cuesta mucho poner precios, o a todos nos cuesta, no sabemos. Mira, miramos la competencia, de, mira, este cobra 20, este 30, voy a venir a 25. Esto es lo que hacen muchas personas. Sí. Oye, y es normal, ¿no? Sin embargo, claro, um, no es quizás la mejor estrategia. O incluso, por ejemplo, antes hablábamos de la, de la comunidad de Joan, ¿no? Joan tiene una membresía a 10 euros. Muchas personas que, um, pues, aprenden uh, este concepto gracias a Joan, hacen membresías a 10 euros, con toda su buena fe del mundo. Y eso no está bien, ni está mal de por sí. Pero claro, tú piensas que vas a tener que vivir eh, gracias a estos 10 euros que te van a pagar X personas de forma recurrente. Que no son 10 euros, que 10 euros menos impuestos, menos el feed strike, que la nada. plataforma que tengas, se queda nada. ¿Estás seguro? Bueno, es que no, vamos a ver. Y luego, exactamente, tienes que ir a, un, tienes que ir a un margen, tienes que ir a rotación. Y luego, ¿qué percepción de valor estamos dando a nuestra audiencia cuando nuestra propuesta de valor cuesta 10 euros? Claro, o sea, hay muchos enfoques ahí. Hay que decir, no, porque claro, es una no-brainer, tal, perfecto. Pero tú te dirás, hostia, es que a lo mejor 10 euros estoy dando a entender que mi propuesta es barata, sí. que no de precio bajo, que son dos cosas diferentes. ¿no? A lo mejor, es que esto es barato, es que esto es un saldo. A lo mejor tampoco me interesa sí. que mi negocio sea percibido como... Entonces, ostras, la, la comunidad, la falta de foco, el a son expectativas... Hay eh, bastantes hacer, cosas ah, que tenemos que tener claros en nuestras miembros. Sí. Nosotros intentamos siempre recomendar, oye, el precio, por ejemplo, es que el precio es un temazo. Um, eh, digamos, bajar precio, en fin... No siempre lo mejor. No. No siempre lo mejor. Claro, puedes empezar con un precio más bajo, eso porque, por ejemplo, si en el contenido no, no sales con todo tu contenido, puedes ir creando por esos primeros suscriptores, los early birds, que han confiado en ti, y eso decir, oye, pero que tenga un final, ¿no? Es decir, el primer medio año va a estar a este precio, y también lo voy a comunicar desde el día uno. Totalmente. Es el tema de me voy a quedar sin esta oferta, ¿no? Confía en mí, estás dentro, ves cómo lo hago, tal, y después subir este precio. Claro. Es, si te da pero cosa fíjate, salir con el precio definitivo... Pues, es muy interesante. Interesante. Vale. Si nuestra propuesta de valor al principio es más reducida porque estamos empezando, no pasa nada. Tu pricing puede ser más reducido, no pasa nada. Uh -huh. Pues mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, es que con formación es muy claro. Mira, voy a empezar con un curso. A lo mejor pongo cinco euros. Y cuando tenga tres cursos lo voy a poner a diez. Y cuando tenga ya mi mínimo, mi, mi propuesta mínima, que van a ser 20 cursos, va a estar a 20 euros. Y ahí se va a quedar. Si tú comentas esto desde el minuto uno, joder, la gente se va a apuntar antes, lógicamente, para conservar ese precio. Porque una de las características fundamentales de cualquier sitio de membresía, si te lo puedes permitir, evidentemente es um, que el precio siempre se mantenga a aquellas personas que se han apuntado. Es decir, no subir el precio a las personas que se han suscrito a tu membresía. Con lo cual, claramente o sea, es, que es un aspecto súper importante y súper destacable. No, y, y es muy complicado. Nos cuesta, encima en España, nos cuesta particularmente poner precio a las cosas porque no le ponemos valor... Ha salido el tema, porque lo habéis mencionado de paso y es que yo creo muy importante, que es el tema de las plataformas ¿no? vale. y cuando montamos un membership site tenemos una opción muy importante que es yo creo donde estáis especializados, pero, pero hay otras opciones. ¿Qué opciones tenemos y por qué elegirnos por cada una de ellas? Totalmente, es exactamente así. De hecho, um, a la hora de si tú buscas uh, membresías o cómo crear una membresía o incluso si lo buscas en inglés más que en español, te van a aparecer Tropocientas formas en las que tú lo puedes hacer. Básicamente existen dos formas o dos aproximaciones. La aproximación es hacerlo, Una de las aproximaciones es hacerlo en una plataforma de terceros, que ya existe, perfectamente válida, y nuestra preferida, la nosotros solemos recomendar, no solamente porque nos dediquemos a ello, que también es hacerlo en tu propia web, en tu propio hosting, en tu propio servidor, con tu propio dominio. ¿Principales ventajas e inconvenientes de cada una? Bueno, por ejemplo, si optamos por una plataforma de terceros, como por ejemplo puede ser Patreon, Patreon, por ejemplo, o Patreon, es una plataforma de crowdfunding recurrente, no deja de ser una membresía, ¿no? Pues, o Teachable, si quieres crear cursos, o Thinkific, también si quieres crear contenido. Bueno, la principal ventaja es que no tienes que preocuparte de demasiado, solamente tienes que preocupar de crear el contenido. Tú lo subes ahí, ellos te, te procesan los pagos, te, te hacen todo, te lo restringen, no hay ningún problema. Perfecto aspectos negativos, que evidentemente uno de los aspectos es el monetario, el económico vas a tener que pagar no solamente la comisión de la parcela, sino también su fee, que lógicamente también te ganas en la vida, no faltaría más y luego lo fundamental y es el motivo principal por el cual nosotros no recomendamos nunca hacerlo en plataforma de terceros es porque si tú subes X contenido en una plataforma de terceros, ese contenido es de esa plataforma de terceros y más importante si cabe, es que esos suscriptores no son tuyos, son de la plataforma de terceros y si tú en un momento dado dices mira, hostia, es que estoy aquí en esta plataforma me están cascando un 10 o un 12% de, uh, de fee mensual. Uh, ya sabes que, eh, claro, es que tengo un volumen de suscriptores muy alto, si es que eso es, un, eso es una pasta a final de mes. me sabes que voy a mandarlo en mi web, en mi web, o lo que sea tú puedes montar lo que quieras, pero desde luego esa plataforma no te va a dar los datos de los suscriptores. Mira, ¿sabes qué? Todos los suscriptores que tengo te los doy y te los llevo. Mira, esto lo tengo yo, es un datos, yo no te voy a dar nada. Con lo cual, búscate la vida, ¿no? Con lo cual, en fin, es complicado. Entonces nuestra aproximación siempre es, lo delegas a un tercero o lo hagas tú, si tienes los conocimientos, es hacerlo en tu propia web. Y por ejemplo, puedes utilizar CMS, por ejemplo, como WordPress, que es con el que trabajamos nosotros, también existen otros, como Drupal, o Joomla. tal, nosotros somos especialistas en WordPress. ¿Y por qué nos gusta? Precisamente por eso, porque que es una aproximación bastante lean, si empiezas tú, si delegas quizás no está tan lean, pero es cierto que puedes empezar tú mismo de forma bastante razonable y, y, y sencilla, y tú tienes el control de todo, de tu dominio, de tu servidor, de tus contenidos, de tus pagos, de tus suscriptores, absolutamente de todo. Con lo cual, a la larga, si eso va a escalando, siempre tendrás el control, no tendrás que ir de un sitio uh -huh. para irte a otro. También el control de qué quieras hacer, porque si la plataforma cambia pues, sus condiciones... Claro, y tú no estás de acuerdo, tampoco puedes quejarte mucho. En cambio, si está en tu casa, tú decides, tú montas. También, claro, tienes que montar la estrategia. Pero bueno, si pierdes el miedo y vas montando ahí tu propia estrategia, tu propia tecnología, tu propia historia, yo creo que es mucho mejor. Claro, fíjate, has dicho algo, algo que me parece fundamental. ¿no? Ah. Si estás en una plataforma de terceros, obviamente solo vas a poder hacer aquello que te permita la plataforma de terceros. Decíamos antes, ¿no? Mira, yo voy a, ¿sabes qué? Voy a crear un, unos cursos, unas formaciones, tal, unos vídeos y los voy a colgar en X plataforma. Estupendo. ¿Sabes qué? Ahora, mira, como tengo mucho, mucha comunidad, voy a crear un foro. Mira, usted, es que en esta plataforma no ofrecemos foros. Ah, no, pero, lo yo lo creo, pero yo quiero un foro. Bueno, me parecía estupendo, pero aquí no ofrecemos foros. Ah, me, pues me llevo. No, usted no se lleva nada porque esto es mío. Entonces, claro, evidentemente en tu plataforma, digo, sea la que sea, pues, digamos, vas a poder hacer lo que tú quieras. Sí. por ejemplo, trabajamos con WordPress, ¿no? Pues WordPress, evidentemente, ya sea a través de desarrollo medida o a través de plugins o lo que tú quieras, pues vas a poder añadir esas funcionalidades que tú necesites en cada momento sin la única, con la única limitación, digamos, de, o de tu presupuesto o de tus conocimientos y ya está. Con lo cual, nosotros de verdad siempre recomendamos en si posible que, que lo hagamos en nuestra en nuestra plataforma precisamente por eso, para tener el control absolutamente de todo. A mí me parece vital lo que habéis dicho, o sea, el tener un negocio que está basado en la recurrencia de tus usuarios y que tus usuarios no sean tuyos es, es, es, es, es, es la muerte de hecho yo creo que todos los que hacemos cosas en plataformas externas por ejemplo los podcasts ¿no? es que dependemos de otros siempre buscamos la manera de llevárnoslo a una suscripción o algo porque, porque dice Joder, el día que iBox o iTunes lo que le dé la gana de cerrar o de Totalmente. cambiar lo que sea te has quedado sin audiencia echando leches entonces en cualquier negocio siempre intentamos tener el usuario en este que está basado en usuario por favor tenerlo, tenerlos ahí por favor y fíjate es súper importante si quizás ofreciéramos simplemente servir que no están contenido, podría ser en cierto modo discutible. mira, sabes que solamente me interesa ese pago y ya está. Eh, seguramente, ese, sobre todo en la de ese servicio, posiblemente haya tenido un contacto previo con esa persona, con lo cual pueda acceder a ella. Ahí quizás sería más fácil, pero en donde no hay tanto contacto directo con el suscriptor de verdad, es fundamental que tengamos el control, porque es que luego nos podemos ver bastante jodidos, entre comillas. Con un WordPress, mmm, ¿a medida o usando temas? ¿Cómo varía y en qué situación recomendáis cada cosa? Pues no Y, sé. y, y una pregunta, perdona, que puede ser, por si la queréis decir, rangos de precios. Yo digo, no, no hace falta ni... No, pero ¿en qué nos manejamos? ¿Cientos, miles? Porque uno de los grandes problemas que tiene mucha gente es que a mí me pasa cuando voy al taller del coche. Yo no sé valer 10, 100 o mil. Claro. Y digan lo que me digan me va a parecer exactamente igual. Totalmente. Me encanta que nos hagas esta pregunta porque es algo clave en nuestra, en nuestra estrategia. Um, voy a empezar por esta última. Luego hablamos de, de, de temas y de plugins, de lo que tú quieras. Um, nosotros en nuestra web, um, en la home de nuestra web, tenemos, por ejemplo, nuestras tarifas base, nuestros, nuestro pricing. La forma que quien llega a nuestra web dice, mira, mira si opto, ya sea por algo más prediseñado, podemos decir, o algo a medida, sé más o menos de qué mal voy a tener que morir. Eso es fundamental. Luego, evidentemente, pues en la solicitud de presupuesto, unos campos que tú puedes rellenar, entonces ya afinamos esa propuesta, porque a lo mejor no es exactamente lo que tú entras, pero perfectamente. Entonces, para que te hagas una idea, nuestras tarifas son muy, muy claras y muy transparentes. Si tú quieres algo más o menos prediseñado, parte de 1.500 euros. Si tú quieres algo más a medida, parte de 3.500 euros. O sea, es así, y luego evidentemente, como te digo, podemos ir afinando un poco tus necesidades, ¿no? Pero eso es así. Y luego, a nivel de, a nivel de, de plugins de plataformas, bueno, ahí puedes hacerlo de muchísimas formas. De muchas más formas Por ejemplo, en WordPress, existen varios plugins, si que sí. comentar, que te van a ayudar en ese sentido. Y ahí añadiría que si quieres empezar tú mismo, con un hosting, un dominio, te instalas WordPress, hay themes prediseñados de repositorio que son fantásticos, y escoger un plugin de membresía. Que ahí depende de lo que tú quieras obtener de lo que tú quieras hacer pues va a variar el precio. El más conocido sería Rastic Content Pro, que es solo para restringir contenido y uh, tramita el pago recurrente, que esto está sobre unos 100 dólares al año, sí. porque te ah, hagas no, una idea. Muy es muy, muy razonable. razonable. Y ahí iríamos subiendo. Si tú también, aparte de esta membresía, quieres vender un producto digital, uh -huh. que sea digital, está Easy Digital Downloads, que este está sobre los 200 dólares al año, uh -huh. que sería como 100 dólares más. Que si tienes alguna, aprovecháis alguna oferta de Black, Black Friday, de los, a encontrar más barato. también lo decimos. Y el luz Última aproximación, hay tropocientos mil plugins, ¿eh? pero estos son como los más básicos: eh, WooCommerce, BookCommerce Subscriptions con memberships, que ahí te permite tener tu membresía y vender producto físico en el caso de que venda un libro venda o, o mm -hmm. si tienes un e-commerce físico y tú quieres vender estos productos de discovery marketing aparte en membresía puedes puedes montar este pack este estaría sobre los 350 dólares sumando los dos plugins que antes había un, un bundle muy fantástico que ya no, existe, sí, ya no existe lo siento y sería más o menos este rango de precio o sea si tú sumas el valor de este plugin más tu hosting tu dominio y en este caso yo te diría puedes empezar a validar pues, con un simple diseñado gratis de repositorio que haya... si están en el repositorio Word, ha pasado unos filtros. Totalmente. O sea que es bastante mejor que muchos otros premium que están por ahí. Y fíjate, me parece fundamental empezar? lo que dice Rosa, ¿no? Rosa, um, sin querer, ha, ha, ha hablado de los tres niveles o las tres aproximaciones que podemos tener en nuestra membresía, ¿no? Mira, lo más básico, restricción de contenido, pago recurrente, una tarifa. No, mira, ¿sabes qué? Además, voy a querer vender productos digitales aparte, pago único, otro nivel. No, ¿sabes qué? Además, voy a querer vender producto físico, otro nivel. Y algo que es fundamental, fundamental, y siempre damos mucho por saco en nuestro podcast, es que. Um, Veas en qué punto estás hoy y sobre todo veas en qué punto vas a querer estar mañana. Porque, por ejemplo, me no, yo solamente voy a crear por mis cursos, no quiero hacer nada más, ¿vale? Pero seguro que mañana vas a querer vender algo más aparte, algún tus servicios, por ejemplo, aparte. Seguro que dentro de X tiempo no vas a querer vender merchant de tu proyecto, lo que sea, con lo cual es muy importante elegir aquel software, aquel, aquellos plugins, todo lo que sea, que te van a resolver la paleta hoy, pero que también te la van a resolver mañana, porque un aspecto muy complejo en las membresías, sobre todo si trabajamos con WordPress y compliance, es migrar tanto suscriptores como pagos de una a otra, porque si yo, por ejemplo… Estoy utilizando un plugin de membresía muy limitado, muy limitado no, que, mira, que realmente pues me, me, me salva la papeleta hoy, perfecto, pero es que si mañana tengo que migrar a otro, eso es, muy eso es muy complicado, no está automatizado para nada, no existen herramientas, lógicamente, yo si soy desarrollador de un plugin, no te voy a dar herramientas para que te vayas a ver, sí, con lo cual es muy complicado, con lo cual lo que dice Rosa es fundamental, vamos a elegir aquel software que nos va a servir tanto hoy como mañana también. Ya salió varias veces, o sea, al final de todos los Membres es muy estratégico. Hay que tener una visión a largo plazo y eso es algo que podemos hacer todos. Simplemente hay que pensar antes de ponerse a trabajar. Claro. Y luego, para poder seguir esa estrategia e ir a más, está el tema de las métricas, que yo creo que el tema de los memberships también es un tema súper interesante. ¿Cuáles son las principales métricas que tenemos que seguir? Bueno, métricas nos podemos pasar, no sé cuánto <risas> tiempo tiene, pero para otra no la, la previa. Vamos a contar no, dos, tres, sí. las más importantes. Una de las más importantes seguramente es el MRR, el Monthly Recurring Revenue, que básicamente, para que nos entendamos todos, son aquellos ingresos recurrentes mensuales que estamos, pues estamos ingresando, nunca ¿no? mejor dicho, estamos cobrando. ¿vale? Con lo cual, simplemente, esto luego podemos ver que en SaaS, que nos van a permitir echar un vistazo de forma fácil. Si no, son, si no nos cuesta un poco el tema de los números, pues lo vamos a poder ver bastante fácil. ¿vale? Este sería el MRR, el monthly recurrent revenue. Y otra métrica sería, y a la que tenemos que acostumbrarnos, es que nuestro suscriptor día nos va a decir adiós, no nos va a cancelar su, su, su, su suscripción, y sería el rate esos que nos dejan cada mes. Y es como, claro que te indica si está creciendo tu negocio o está decreciendo. Controlar eso hará que tú puedas mejorar y tomar acción en, en tu membership site. Porque claro, si no estás controlando, si la gente entra y sale muy rápido, puede indicar que el contenido no le gusta o puede indicar muchas cosas. Puede indicar si que no la retención acción, no la estamos trabajando claro, demasiado. Un punto importante, que no es una métrica, pero es eso. Es más fácil retener, es más fácil captar nuevos suscriptores que retenerlos. No cuidamos esta retención. En un membership site es bastante fundamental cuidar a quien tienes dentro, totalmente. que ha confiado contigo y de hecho es a quien conoces. ¿no? Ese sí que es tu público objetivo sí, sí. porque ha confiado en ti, le puedes preguntar y ya le estás ofreciendo contenido. Claro. A veces estamos como muy flechados consiguiendo nuevos suscriptores y en el caso de la membresía a lo mejor escuchar a los que están ya dentro es lo es fundamental. Clave. totalmente sí. Y si quieres, para hablar de una última metra, métrica, perdón, podríamos hablar del lifetime value, del tiempo sí. de vida, del valor, del tiempo de vida del cliente, que básicamente es esa métrica que nos va a decir, de promedio, Cuánto dinero nos está dejando cada cliente, cada suscriptor en nuestra membresía. esta métrica es clave, por ejemplo, a la hora de invertir para captar nuevos suscriptores. Uh -huh. Por ejemplo, tú imagínate, vamos a hacerlo muy fácil. Tú tienes una membresía de 10 euros y te das cuenta que tu lifetime value medio es de 240. Eso básicamente indicaría que nuestro suscriptor de media se queda dos años con nosotros. Sí. Bien, evidentemente, si esos 240 euros como máximo, y de hecho, si puede ser más, mejor evidentemente, es lo máximo que podíamos invertir a la hora de captar nuevos suscriptores, porque básicamente estaríamos perdiendo dinero. Exacto. Con lo cual, es una métrica muy importante. Yo te diría, como dice Rosa, el churn rate. Es, es, uh -huh. bueno, es, es algo es inherente, es inherente de los sitios sí. de la universidad. El MRR, el monthly recurring revenue. Y desde luego el lifetime value también, para ver un poco eh, cuánto nos deja cada suscriptor a lo largo del tiempo. Súper interesante. Uh -huh. Enlazaré algún podcast que habéis hecho de, sobre métricas para okay. que profundicéis más, porque y yo creo que el que no sepa estas métricas al dedillo, no se tiene por que meter en esto. Primero hay que dominarla y, y entenderlo todo. Si queréis podemos hablar de ahí un par de SaaS más o menos sí. conocido que, que nosotros Venga. recomendamos. Estaría por ejemplo Metrics. No es un sas especialmente económico creo que parte de los 100 dólares o 90 dólares al mes. digamos Seguramente no es el más lean uh -huh. de todos, pero no, ahí está si nos lo podemos permitir. más a una interfaz muy usable con sí. eh, lo cual es muy interesante. Y luego existe otro eh, que es gratuito well. que también está bastante sí, bien. ProfitWell es gratuito. Ese ya la usabilidad no es tan usable, pero bueno, dar los datos. Sí. Y si quieres aprender a trastear precisamente estas métricas, BareMetrics ofrece una parte de, de open metrics de su sí. empresa y además de otras, creo que ahí está Buffer y hay sí. más. súper interesante. Incluso empezar a cotillar estos valores aunque no sean tuyos y empezar a entender qué es el churn Rate, eso, que cómo puedes controlar pues, el precio del, de sí. la nueva adquisición, el Lifetime Value, es muy útil. También es muy interesante ver... porque um, hace un poco como, como los amigos de, de Minimalism, ¿no? es decir, hacer un Open Startups uh, y hay empresas reales mm. ofreciendo sus datos reales y a sí. tiempo real de sus negocios. Estamos hablando de empresas muy grandes, evidentemente, ¿no? Hablamos de millones de dólares. Uh -huh. Pero tú lo puedes ver y, hostia, mira, están ganando por aquí, están perdiendo por allá, pero un poquito, evidentemente en su caso, pero intentar trasladarlo al tuyo, um, ¿cuáles son esas herramientas y ver realmente si esta uh -huh. herramienta, nunca más lo dicho, es de SAS cómo es Parametrix te puede servir? Y añado una última, creo que en el panel de Stripe cada vez lo están mejorando más, sí, sí. la pasarela, la propia pasarela de pago, sí. y ahí también puedes controlar ya algunos valores, y bueno, si quieres empezar por algún lado, pues puedes Empezar por ahí? Bueno, eso gratis. Si tú utilizas Stripe sí. en tu negocio, lo tienes ahí, y no tienes que pagar nada. Y puedes más, empezar con cual, a controlar allí. Es cierto el tema. que Stripe, sí. esto quizás o es sea, que quizás no lo tenemos tan controlado, pero verdad es verdad que Stripe es teniendo nuevas funcionalidades a nivel de analítica, sí. a nivel de métrica, un poco de dashboard? Es el dashboard, con lo claro. cual, súper sí. interesante. Oye, muy buenas referencias. Una preguntita, sobre todo en relación al Charm. ¿Cuál es el Charm? adecuado, ¿no? Es decir, a partir de cumbral nos deberíamos preocupar. Hombre, charne evidentemente, cuanto menos, menos sí. mejor, esto está claro, ¿no? Hombre, siempre hablamos que más o menos del 5% sí. sería más o menos razonable, depende del negocio también, ¿no? Sí. Hombre, un charn de menos del 5% podríamos decir que está bastante bien. Si nos vamos alejando del 5%, vamos pasando al 10%, al 15%, hay un problema, es decir, sí. no estamos reteniendo. Quizás nuestra propuesta de valor no es suficientemente atractiva como para que nos paguen de forma recurrente. Habría, habría que ver ah, un poco, estudiar. incluso habría que ver a qué público estamos atrayendo. Quizás uh -huh. tampoco estamos atrayendo el público adecuado, claramente valorar a nuestro, nuestro producto, entonces ahí habría que ver algo, pero yo te diría que la frontera estaría más o menos en el 5%. En mensual, ¿verdad? sí. Mensual, claro, sí. Lo digo porque, porque es que fijaros, para la audiencia un 5% de vendedor usual significa un 60, más de un 60% al Total, año, totalmente. es decir, que, que, que al final es normal, vamos a tener una rotación de clientes, va a haber mucha recurrencia y también rotación entonces, y tenemos que convivir con esto. Hemos hablado también de Lifetime Value eh, y, y hay cosas que podemos hacer. ¿Qué cosas podemos hacer para, para mejorar el valor que conseguimos de los clientes? ¿no? Bueno, lo, lo principal y lo, es implícito, lo hemos comentado mucho, pero es que es muy importante ofrecer valor recurrente porque bueno, si sí. ofrecemos valor recurrente a lo largo del tiempo es el value, desde luego um, estamos dando motivos porque pues que al final en una suscripción en una membresía si nos paramos a pensar tenemos que dar motivos cada día cada mes mm -hmm. cada año parece un poco como sí. el día de la marmota ¿no? pues que sí. tenemos que dar motivos siempre para que nos sigan queriendo porque es que es que es lo que decimos si tú compras un producto de venta puntual pues el motivo yo lo tengo aquí me lo llevo a mi casa lo que sea y se acabó pero es que en una membresía tenemos que dar motivos sí. de forma recurrente porque si no pues se van a dar baja y no nos van a, a seguir Exacto. Exactamente, yo ahí añadiría el, el, la comunicación, ese pedir feedback, esa comunicación que sea muy fácil pues con tu suscriptor y en el caso que haya un soporte, obviamente, pues dar un soporte de calidad, porque a lo mejor tú tienes esa esa propuesta de valor en forma de contenido y se sustenta también en el soporte que le puedas dar. Claro en el caso de un servicio, pues que es un servicio de calidad y si así repetirán y van a, a confiar en ti. Otra opción podría ser también añadir más elementos a tu propuesta de valor, Exacto. para que precisamente ese tiempo de vida uh -huh. se largue. Ojo, importante, lo hemos comentado algo antes, que esas nuevas funcionalidades, esos nuevos productos que tú puedas añadir uh -huh. a tu membresía, estén respaldados por un feedback que tú hayas podido recabar. Sí. Claro, porque claro, yo, en fin, como te diría? <risa> me levanto un día y me voy a añadir esto. Pero, digamos, está muy bien, pero si no hay una mínima validación, aunque sea implícita en un, en un feedback, que luego bien también el feedback se lo lleva viendo ¿eh? Pero, hombre, vamos a intentar sí. preguntar antes de añadir cualquier producto. Con lo cual es algo que también deberíamos tener en cuenta. Cada claro, más cuando preguntamos estamos vinculándonos con la comunidad. Yo creo uh -huh. que el que le hace las cosas preguntando, lo bueno que tiene cuando a la comunidad, es por un lado les haces partícipes y por claro. otro lado guías un poco el desarrollo por lo que más sentido tiene. Totalmente. Otro grave, no problema, pero cosa que yo al menos cuando he probado cosas de suscripción, sobre todo SAS, es el tema del onboarding. Mm, ¿Qué bueno, consejos ¿no? que dais vosotros para que, eh, hacer un onboarding eficiente? Bueno, que primero que haya un onboarding, es lo que digo. Al menos da las <risa> gracias es buena, por eh? suscribirte, Esa ¿no? Es gracias por haberte Esa suscribido y por estar aquí conmigo, porque a veces nos olvidamos de eso. Ah, lo que suele funcionar bastante bien es esta comunicación directa también, ¿no? De incluso mandar un mensaje personalizado en forma de vídeo, en forma de texto. Ah, también... Incluir unas instrucciones, entre comillas, si tu web necesita instrucciones es que no está muy bien hecha, mm, pero decir qué puedes encontrar dentro de tu plataforma, dónde está, cómo puedes comunicarte pues, con, el, con el CEO, con quien está detrás es poner fácil el, el uso de tu membership site a este nuevo suscriptor que a lo mejor te conoce mucho porque hace mucho tiempo que, tiempo que te sigue o a lo mejor te encontrar por Google, Google buscando, quiero hacer un curso de cómo uh, cuidar mis plantas carnosas en casa te ha encontrado, le ha gustado y se ha suscrito y te acaba de conocer pues claro. al menos darle las gracias y explicarle qué va a encontrar dentro. ¿no? Totalmente, es muy importante, al final fíjate lo que estamos haciendo, al final es estrechar lazos con nuestro suscriptor, mm -hmm. estrechar lazos o mejor el engagement al final, que, que podemos tener con nuestro recién adquirido a suscriptor porque al final el onboarding evidentemente se realiza en ese primer momento ¿no? sí. y lo que ha dicho nos hemos reído pero es que ¿cuántas membresías conocemos sí, sí. que no existe absolutamente pero es que ni un mail automatizado gracias, que sí, dice, sí. no gracias eh, porque esto te lo hace el propio en fin el, sí, la, la, la, la plataforma sí, sí. ¿no? Sí. y es cierto que puede llegar un momento en el que tengamos tantos suscriptores ojalá uh -huh. que, que no podamos llegar a ese punto de personalización ojalá puede ser entonces ahí es cierto que quizás no vas a poder hacer un vídeo o un mensaje personalizado para todo el mundo puede ser pero vamos a intentar hacer algo más crénico, pero hazlo, es decir, claro, hazlo, sí. es decir, dale por al cliente desde minuto uno. Cuando podemos hacerlo, por ejemplo, que estamos empezando, tenemos pocos suscriptores, menos de, no sé, 100, 200, 300 suscriptores, te diría, ostras, que tú te grabes, tú estás por la calle, recibes el mensaje de Stripe, oh mira, un nuevo suscriptor, tú estás por la calle, sacas el móvil, te grabas paseando al perro, diciendo, oye, no, bueno, una no o sea, gracias por pasarte, gracias por suscribirte, aquí estamos, esa tontería de 30 segundos, puede sí. generar un engagement tan sí. grande con ese suscriptor, sí. que dice, oye, pues el tío que está detrás de esto está paseando al perro, y me acaba de un vídeo. Eso que puede parecer una tontería, que alguien puede pensar, eh, para eso no me pongo porque es una tontería. No, eso genera un engagement sí. brutal, brutal, sí. brutal con tu suscriptor. Y si escalamos tanto que no lo podemos permitir, bueno, vamos a hacerlo más genérico, pero ¿Cómo? hagamos algo, eso es muy importante. Yo estuve un día en Madrid con Bosco, que estuvimos haciendo varias cosas, Vasco Soler, y, y cada dos por tres me decía, tú ve andando un poco delante. Y se grababa él, yo me partía del, del culo. Pero es que la entrada <ríe> es que es uno, uno, uno y él se, se grababa, digo, joder, lo, lo, tu, lo tuyo es devoción. De lo tuyo es de vicio, <ríe> prácticamente. No, no, pero es que es fundamental, es que si no hacemos eso, bueno, a ver, podemos no hacerlo, pero es que ese vínculo ya no lo estamos generando desde el uh -huh. minuto uno. O sea, el vínculo no puede ser solamente el checkout. Que el checkout, en fin, está en el que lo que tú quieras, pero es que no podemos vincularnos solamente con ese checkout y con ese pago. Uh -huh. Tenemos que vincularnos desde el minuto uno. Y aunque no sea una membresía de comunidad, que si es de comunidad, ni te claro, cuento. Claro, es que en el caso sí. de Bosco, que es una comunidad, lo Pero que hay detrás, todavía está este compromiso lo tienes que basar desde el sí. primer día. Sí. Pero aunque no sea comunidad, sí. vamos tratamos humildemente de recomendar que se haga desde el minuto mm -hmm. uno siempre. Sí. Y eso con respecto al onboarding, hay, hay una, una parte del libro de Joe Coleman de Never Lose a Customer Again que me, me, lo ejemplificaba muy bien. Y es que al final cuando no hay onboarding lo que pasa es que hemos tenido una relación con el suscriptor antes porque le hemos estado bombardeando uh -huh. con emails, uh -huh. tal, tal, tal, tal, nos paga y de repente no sabe nada de nosotros. Exacto. Y él lo ponía el ejemplo como de tú imagínate... Que, que, que te casas, ¿no? O una mujer que se casa y dice: Yo me llamo David, estás casado con David, y el día que te has casado, dice: No, te presento a Michael. Y a partir yeah. de ahí, Michael genera la, la, la relación y te va a tratar mucho peor, ¿no? Pasa de ser el tío que te compraba flores y tal, es un tío que, que pasa, ¿no? pues uh -huh. Es esta sensación. Justo en el momento en el que es usuario que no nos dejaba nada ahora nos empieza a dejar dinero le descuidamos dices colega aquí no falla lógica, algo la totalmente es lo que decimos siempre ¿no? que muchas veces se trata mejor a los que todavía no son clientes sí. o suscriptores que a los que ya han convertido uh -huh. y antes Rosa uh, sacaba la patita por ahí pero es muy importante está el tema de la retención sí. para retener mejor uh -huh. tenemos que tratar bien uh -huh. tenemos que ofrecer para nuestra audiencia evidentemente no nos vamos a olvidar de captar porque también tenemos que captar pero es que captar un nuevo suscriptor puede ser hasta siete veces más caro que retener al que ya tenemos que uh -huh. es que ya lo tenemos ya confían sí. en nosotros con lo cual esa retención empieza desde el minuto uno. Esa retención empieza desde el propio onboarding del, claro. del proyecto. Uh -huh. Ya para terminar con esta parte ¿no? de, de retención, a de retención, con algo de conversión y más, la parte de captación que la, la hemos mencionado. Pero cuáles son los principales canales de captación para los membership sites? ¿Qué cosas funcionan? Uh -huh. Bueno, otros, bueno, depende de cada caso, de sí. cada cliente, sí. pero podríamos decir dos grandes grupos que sean orgánico sí. o pagado. No sé si lo querías. Ahí es siempre cuando es una membresía de contenido, tienes que pensar que tendrás que crear un contenido gratuito, también difundirlo porque es tu parte de captación es la parte orgánica seguir co compartiendo lo que haces no pues si tú estás haciendo formación de cursos explicar lo que estás haciendo, haciendo dentro de la membresía otro paso sería pasar a pagar publicidad no uh -huh. y, y ofrecer esta suscripción pues con publicidad y así Facebook sí nosotros tenemos clientes de todo la mayor sí. parte de clientes uh, optan igual que hacemos nosotros de hecho en el estudio en por inbound marketing por marketing de contenidos sí. o sea, pues, artículos o podcasts uh -huh. o canal de YouTube lo que tú consideres y funciona muy bien sobre todo como dice Rosa muy acertadamente en, um, en empresas de contenido sí. porque en cierto modo eh, sería un contenido freemium ¿no? uh -huh. un contenido gratuito que tú yeah. pues, difundes eh, pues, en tu blog o en tu podcast lo que sea ya muestras un poco claro. de lo que se va a encontrar detrás de la barrera de pago yo te enseño hasta aquí, uh -huh. Yo te lo ofrezco estupendamente de forma gratuita. ¿Quieres más? Aquí tienes esa membresía, con lo cual, sí. la membresía de contenidos, sobre todo, um, también nos sirve para empezar a entrenar sí. la creación de contenidos, sí, sí, sí. con lo cual es, es muy interesante. Luego está el tráfico pagado, se puede hacer, evidentemente, uh -huh. Facebook Ads, Google Ads, en función de, de, de, nuestro, de nuestro, um, nuestro target, incluso de nuestra propuesta uh -huh. de valor, pero siempre tengamos en cuenta que eso, que, que el, el engagement que, habíamos, que habremos creado con alguien que nos escucha, por ejemplo, siempre en el podcast, no tiene absolutamente nada que ver, lógicamente, mm -hmm. con um, tráfico frío. Nosotros, por ejemplo, somos un, un ejemplo, mejor dicho, de eso. Nosotros no hacemos nada pagado, todo no, es inbound marketing, momento. todo es marketing de contenidos y el lead que nos llega por ejemplo, que escucha nuestro podcast, uh, no tiene absolutamente nada no. que ver con el lead que nos llega um, pues a través de Google, de, uh -huh. de, de orgánico, ¿no? ¿Por qué? Porque es alguien que, aún no siendo pagado, no no, tiene, no nos ha escuchado, no sabe cómo uh -huh. trabajamos, no sabe nuestra metodología, um, bueno, no, quizás no... no nos conoce yo. menos, ¿no? Claro, sí. Con lo cual, básicamente, sería, evidentemente, pagado o, o no, Entonces, siempre intentamos recomendar, hombre, en fin, si tienes presupuesto y tal, pues adelante, ¿no? Pero intentamos recomendar por ahí empezar um, en, creando contenido, marketing de contenido, siempre contenido importante, dos claves, es que esté 100% alineado con sí. tu público objetivo es lo importante y que ese cosa de calidad porque si no de calidad pues mal, ¿no? Con uh -huh. lo cual antes de empezar a crear ese contenido gratuito vamos a pensar exactamente qué puede querer nuestro usuario y no solamente qué puede querer en la medida de que qué va a buscar en Google que también el SEO es fundamental, obviamente pero realmente qué necesita ¿no? en su claro. día a día qué, qué se pues, de formación en qué quiere formarse en esto le ofrezco este contenido gratuito y luego ya si él lo desea así uh -huh. pues va a poder pasar al de pago y en ese sentido es muy importante ese freemium quizás a un 50% uh -huh. por ejemplo que nosotros tenemos una universidad de formación, vamos a crear un vídeo gratuito y un vídeo de pago. Pues sí. Con eso, todo. Y detrás de esa barrera de pago realmente es donde se va a encontrar el valor máximo uh -huh. a que el suscriptor va a poder pues, acceder si efectivamente se suscribe uh -huh. Aparte, entiendo, por ejemplo, en vuestro caso, los que llegan por el podcast, eh, que, y claro, llegan, que quieren trabajar con vosotros, ¿no? O sea, que es ya, ya es casi aspiracional. ¿no? A, o sea, a mí alguna vez me ha pasado una situación de esa, de, ¿no? O sea, es que da igual, yo quiero trabajar contigo, porque te he escuchado bueno, ya, ¿no? Claro, es que la relación que se, joder, que se establece con, con los oyentes, porque te vamos a contar a ti, ¿no? Pero sí. que se establece con los oyentes es, es muy chula, porque además porque es que cuando te escriben, oye, Jordi Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis sí. en el podcast? ¿Qué estáis, de, ¿Estáis no sé dónde de vacaciones? ¿Estáis en, ¿Estáis en Japón? ¿Cómo os va? Mira, ¿qué he pensado este proyecto? ¿Va a hacer con vos tiene absolutamente nada que ver, pero nada, nada, nada que ver con, uh, con otro tipo de, de público que evidentemente pues, atendemos a todo el mundo, lógicamente, como no puede ser de otra forma. ¿no? Sí. Uh, entonces el podcast realmente nos funciona muy bien. Es nuestro principal canal de captación, junto con, uh, con, los, con las recomendaciones, digamos, de toda sí. la vida, pero desde pero luego es el, es el podcast, aunque tenemos más contenido por ahí creado, pero claro, el uh -huh. podcast no tiene nada que ver con, no. con cualquier otro. Es esta sensación, bueno, es la confianza absoluta casi, ¿no? que es como, hey, lo que tú quieras es, claro. vale, Genial. Oye, más, <risa> fíjate, es otro rollo. Sí, claro, Y además, fíjate, yo creo que la confianza se establece, por ejemplo, a través del podcast, pero lo que hablábamos antes, yo creo que en nuestro caso también se establece la medida que eres transparente. Mm. Si tú, por ejemplo, um, pues indicas unos precios de referencia en tu web... Está siendo súper transparente, sí. con lo cual eso da confianza. Y otra parte importante, que también por eso lo hacemos, uh -huh. porque estás está esquemando el mercado. En cierto modo, sí. es, es evidente que tu tarifa puede ser más alta más baja, lo que tú consideres, pero con esas tarifas estoy haciendo este cliente me va a contactar, pero este ya no. Uh -huh. Cualificas, hay una precualificación directa. Totalmente. Uh -huh. Con lo cual es súper, súper interesante. Y sí, desde luego a nosotros nos está funcionando sí. bien, y es algo que recomendamos, pero es algo que da mucho miedo, también te digo, claro. en los precios. Lo ofrecerlos abiertamente. ¿no? A mí me parece genial lo que os decía. Yo muchas veces el problema que tiene mucha gente es que no, no sabe cuánto le va a costar algo. Uh -huh. Y el cuánto va a costar no es si son 1925, no es oye, ¿son 100, son 1000 o son uh -huh. 10,000? porque si son 10,000 me lo quito a la cabeza a porque ni, no. Es que ni escribo, claro. es que ni llamo, es que ni contacto. Sí. Ahí está, y tener esa referencia es muy buena y os sea, hace la precualificación. Siguiendo con el podcast, también para que la gente lo entienda. Vale, es vuestro principal canal, pero ¿cuánto tiempo le dedicáis a la semana al podcast? <risa> Uy, pues ¿Cuánto ahora tiempo? Mismo, en, una en, mañana. En, en sí, pero si sumas. Evidentemente, pues buscar al entrevistado, por ejemplo, si es un invitado. Sí. Claro. Si total, sumas, tiempo total. Claro, esto no lo hemos contado, ¿eh? fíjate. ¿eh? No, no contado. pero esto, sacamos números, que esto vaya se va, nos da bien. Va, dale, a dale. Ver, nosotros hacemos dos episodios a la semana, que es un divulgativo de unos 20 minutos, a veces nos pasamos, vale, y una entrevista pasa, que dura lo que quiera el invitado. Claro. Normalmente bloqueamos la mañana de martes y jueves eh, para dar opción al invitado, más o menos, pero dedicamos esa mañana a grabar el podcast de la entrevista, uh -huh. a grabar la entrada de la semana. Uh -huh. Aquí estoy explicando, estoy uh -huh. logrando membership sites, eh? a grabar la entrada de esa semana y también a, a grabar el divulgativo. Uh -huh. Esto sería pues ¿Cuatro una horas? mañana entera, cuatro, en cuatro horas. horas. Si quieres añadirle el hecho de buscar al invitado y tampoco, preparar tampoco un poco las escaletas. Ponle cuatro, cuatro horas. Cuatro o cinco horas. Si sí, con la semana laboral de cuatro horas, pues sí. nosotros la dedicamos a. Ahí a... empezamos escribiendo artículos, que eso sí que nos quitaba más tiempo, sí. que de hecho están ahí posicionando, que también está bien. Pero hemos descubierto que el podcast es un formato que nos encaja a los dos, es rápido de crear, lo disfrutamos. Y es un win-win total, sí, porque total. los clientes vienen de ahí. Y o sea sí, claro. que... además ahí, Genial. por ejemplo, también, a lo mejor tendrías que sumarle el tiempo, que eso es nada, pero bueno, también... Ah, el de edición. El, el, el, vale. el, de, el de edición, no, no, solamente el de edición, que también, sino, por ejemplo, pero, a... Nuestros... Pero... Cada, cada contenido que publicamos sacamos, nos grabamos, sacamos el móvil nos grabamos oye que he mm. publicado un nuevo contenido no sé qué son pequeños detalles que también ayudan desde luego a humanizar claro sí. sí. la historia es que todo suma o sea porque a mí me pasa sí. lo mismo yo siempre digo muy fácilmente cuatro horas cada episodio y luego me veo el fin de semana planificando el twitter y haciendo no sé qué y, el video, y digo en qué momento en qué momento Totalmente. que la gente entienda que el podcast o sea, es un, una herramienta brutal pero como mm. todo lo que habéis dicho a lo largo de, del episodio requiere tiempo requiere tiempo sí. y requiere constancia porque un podcast sí, es no muy constante la yo creo que es lo peor que puede haber sí. ¿eh? a veces descubro digo, hostia qué interesante a no tiene nada que ver con mi trabajo ni nada ¿eh? digo, hostia qué interesante esto me suscribo y, me, y digo joder si hace tres años que no publica o ha publicado ayer pero hacía dos años que no había publicado y digo, hostia bueno la constancia es, es fundamental sí. y te, nosotros tenemos trampa porque somos dos también tenemos un calendario nos sentamos cada claro. una vez al trimestre marcamos todo lo que tiene, se tiene que hacer y nos dividimos pues una semana cuando uno le toca editar el podcast largo el otro hace el corto también tenemos nuestras estrategias de Claro. cómo ser más eficaces. Ojo, el calendario editorial, que sí. parece una tontería. Es fundamental. Ojo, si, sí. si creas contenido a mansalva, o creas bastante contenido, digamos, es algo muy sí. importante. Aquí la procrastinadora del equipo en su momento, y la caótica, y funciona súper bien. También por no tener que pensar mucho. Tú te sientas una sí. tarde, lo dejas ahí, es como, bueno, a hoy que toca crear, ¿no? Vale, ya está, ya está pensado. Es que pones? es fantástico. Totalmente. Claro. Totalmente de acuerdo. Quería acabar ya con un tema que es casi off record, pero me pareció súper relevante. Que es, bueno, que es emprender en pareja, ¿no? Porque al final sois socios, pero, pero sois socios en muchas cosas. Sí, eso es sí, diferente. Exactamente. Bien. ¿Cómo es esto de emprender en pareja? Pues la verdad es que tiene sus ventajas. Para nosotros tiene más ventajas que inconvenientes porque estamos aquí, pues sí, precisamente no pues, grabando aquí, ¿no? el podcast juntos, ¿no? Pues en, en nuestro caso, también el estilo de vida. Hemos montado un estudio online por con, con, con lo que comentábamos. ¿no? Nos gusta viajar, nos gusta estar hoy aquí, mañana allá. Hoy estamos aquí en Madrid. Nosotros vivimos en Barcelona. Movernos y encaja pues, en este estilo de vida, ¿no? de poder trabajar desde donde queramos, unir esfuerzos. ¿no? De, yo tengo la parte de diseño, tú la parte de desarrollo. Nos entendemos bien trabajando. Somos muy diferentes de carácter. Eso, eso no sé si es bueno o es malo, ¿eh? tengo, tengo, tengo que decir. Bueno, llegamos, es como que yo creo que para, la, para el cliente eso, eso es genial, porque llegamos sí, como sí. a este eterno claro. equilibrio, ¿no? Porque si no… Sí, fíjate, pero has dicho algo muy interesante. Nosotros lo, lo que hemos hecho es intentar, de hecho lo intentamos todos los días, adaptar nuestro negocio. A la forma en la que queremos vivir, a nuestro uh -huh. estilo de vida. No, no es, yo tengo mi vida, me voy a trabajar para, para mí o para todo, da igual, uh -huh. y adapto mi vida a mi trabajo. No, intentamos adaptar revés, el trabajo sí. a nuestra vida. Pues Rosa y yo somos de determinada forma, como pareja somos de una determinada forma, uh -huh. y estamos, como digo, estamos todos los días tratando de, de pues, llevar a cabo este negocio que se adapte a nosotros. Yo creo que eso es lo que hace que, que podamos compaginar. Evidentemente, no es fácil la idea de todo, evidentemente. Uh -huh. no Hay ideas que como pareja puedes estar muy bien, pero como socio fatal o al revés, que, <risa> sí. como todo el ambiente. También vida, ¿no? te obliga a pero... poner límites, que esto es muy sano yo creo ¿eh? la gente en general no sabe poner límites a las cosas y cuando vas a un despacho por cuenta ajena claro tú estás ahí y tu pareja está en otro lado no mm. y cuando estás en casa pues oye que tengo mi rato de trabajo tal no sé qué claro nosotros hacemos lo mismo también tenemos que poner los límites límites a nosotros de no metas eh, el trabajo dentro de la cama ¿No? es como, yeah. hasta esta hora es como si tienes las cosas claras y te comunicas trabajamos separados ¿eh? trabajamos tiempo? separados sí. Sí, sí. trabajamos en casa <risa> o en una cafetería claro. o donde sea, trabajamos separados. Cada sí. uno trabaja en, un en casa, por ejemplo, cada uno tiene su estudio, cada sí. uno tiene sus cositas, ¿por qué? Porque es que cuando estamos trabajando, sí. estamos trabajando y es muy importante el foco. Ahí yo la petición fue mía, porque sí, sí. yo me, disper, me disperso muy fácilmente y fue como, "Oye, probamos a trabajar separados y quedamos para tomar el café en el sí. salón a X hora." La máquina del café, digamos, de entre comillas, pues es el momento. Oye, que el Slack ¿no? está conectado, sí, eh? sí, pero sí, sí, es sí. como sí, sí. ver, ¿no? Probar cuál qué funciona mejor sí. y bueno. O... No, yo creo que como nos entendemos, bueno, claro, si no, que no, tal, ¿no? Si no, si no no, estaríamos aquí, ¿no? Pero como nos entendemos a nivel personal, hemos tratado eso, mm. de intentar que el negocio se asemeje lo máximo posible a cómo somos nosotros. Si nuestro negocio fuera completamente diferente, pues yo creo que sería imposible, porque es que no, no, no, mm. no estaríamos en el día a día satisfechos, no, no podíamos hacerlo, con lo cual yo creo que de momento nos va bien y, bueno, y que siga sí, así. Sí, sí. A, a mí me encanta, porque ya lo he escuchado varias veces últimamente, y que me encanta y compro el concepto y creo que tendremos que hacer todo más, eso de que el negocio se adapta a nuestro estilo de vida. Uh -huh. Que eh, vamos como a condicionar de que tenemos que trabajar todos de la misma forma y adaptar nuestra uh -huh. vida a una forma de trabajo que para mucha gente no encaja. Totalmente. Y, y Nosotros hecho, hemos el... vivido esto precisamente. Yo empecé más la parte de freelance y además más online cuando yo seguía a Jordi, porque él tenía trabajo por cuenta ajena donde fuera. Bueno. Y en ese momento yo estaba pivotando de la arquitectura a la parte más digital y de hecho, menos mal que no tenía trabajo en ningún lado porque fue bueno, me vengo contigo para Madrid. Claro. Si no es como tengo un trabajo en Barcelona, tú estás en Madrid, ahí empiezan las cosas raras y tener que desplazarse tal no sé qué. Y como cogimos este hándicap y, y lo hemos añadido no como ventaja decir oye. No nos movemos más para ir a trabajar, sino que nos llevamos al trabajo con nosotros. Cuando nos movemos, puede ser para trabajar, pero porque o nos no. apetece. ¿no? Claro. Antes o sea. Off the Record comentábamos que, que ahora, en fin, en febrero del año que viene, nos iremos a, a Estados Unidos, y pasaremos un mes allí, como en intentamos uh -huh. hacer cuando cuando podemos, ¿no? Ah, y muchas veces nos preguntan, ay qué bien un mes de vacaciones vamos a ver yo no me voy un mes de vacaciones me no. voy un mes con mi trabajo a cuestas ah oh, qué pereza un mes con el trabajo no es que este sería es el estilo que nosotros hemos elegido claro. nosotros realmente si te paras a pensarlo hace muchísimos años que no hacemos un mes de vacaciones, sí. pero es que quizás tampoco lo necesitamos, Ay, porque, decir, porque, hoy, no hace falta. porque hoy estamos aquí charlando contigo sí. y, menos estamos de vacaciones, tampoco estamos trabajando como tal, estamos bien, con lo cual, uh -huh. como nos tomamos ese tiempo también en el día a día, uh -huh. pues no necesitamos ese mes de vacaciones, con lo cual yo creo que, uh -huh. que llevamos bastante no, Y bien. si un día dices, oye, hoy estoy súper rayado, a mí me pasa a veces, hey, uh -huh. me voy, me voy a pasear y, y por la tarde sigo o mañana sigo, que por eso... Me he montado el negocio. Claro, claro. Es que fíjate, parece una chorrada, ¿eh? Pero es que, joder, si nos montamos el negocio... Ya que lo hacemos nosotros, joder, vamos a adaptarlo mm, lo claro. máximo posible a cómo somos nosotros, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros, que antes comentábamos, no tenemos una, una oficina física, de uh -huh. donde, digamos, siempre habíamos a trabajar. Por ejemplo, por eso nosotros no utilizamos el teléfono con nuestros clientes. Por ejemplo, es algo que, que en fin, que tú lo comentas y hay gente que se le, le revienta la neurona y dice, no. <risa> no, no pero, pero, pero, pero, ¿cómo te llaman? De, no? Que no me llaman, de, ¿cómo contactan? Joder, pues pero a través de un formulario, el email, hey. no sé qué. Uh -huh. Pero si necesitas hacer una reunión, bueno, pues no pasa nada, agendamos un Skype, no hay ningún problema. Yeah. Pero son cosas que, ostras, eh, vamos a pensar cómo queremos vivir claro, claro. y sobre todo vamos a pensar cómo queremos trabajar y esa es la gracia. Y eso no es la tontún porque quien quiera llevar un membership site no tiene que tener alergia al mundo digital no, porque claro. estás montando tu negocio online y tienes que saber comunicarte por videoconferencia, por email, que de hecho son los canales más efectivos. Yo creo que todo va parejo y es cuando sale lo mejor. Encaja muy bien todo el sentido. Claro. Totalmente. Ya para terminar, resumen. ¿Dónde os puede seguir la gente? Porque lo hemos dicho varias veces, pero tanto la, la web, uh -huh. el estudio como el podcast. El estudio está montado en bicicleta.studio y desde ahí pues vais a llegar a, a todos nuestros contenidos, al podcast, os podéis suscribir de forma gratuita para ver todo el contenido que tenemos dentro, uh -huh. videotutoriales. Si quieres empezar y hacerlo tú mismo, tu membership site, por ahí puedes empezar. Totalmente. En bicicleta.studio está nuestra casa digital, está uh -huh. nuestros headquarters uh, virtuales, y como dice Rosa, ahí tienes videotutoriales, tienes artículos, tienes guías. Si quieres aprender, si quieres hacértelo tú, y desde luego también puedes contactar con nosotros, ver una, una colaboración y desde luego estaremos encantados, como dice Rosa siempre, en bicicleta.studio. Rosa, Jordi, muchísimas gracias por nos haber dado una auténtica masterclass de Membership Sites. O sea, yo creo que más de uno de la audiencia va a decir, voy a montarme uno". Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. una cosa de esta. Pues mira, si alguien de, de la audiencia lo monta, que nos escriba y se pase por el podcast a contarlo, Exactamente. Estaremos encantados. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti. Gracias a ti. El libro en sí es un artefacto curioso, no llamativo en cuanto a su tecnología, pero complejo y extremadamente eficiente. Un pequeño dispositivo realmente ordenado, compacto, a menudo muy agradable de ver y manejar, que puede durar décadas, incluso siglos. No tiene que ser enchufado, activado o necesita para nada una máquina. Todo lo que necesita es luz, un ojo humano y una mente humana no es único y no es efímero. Dura, es confiable. Si un libro te dijo algo cuando tenías 15 años, te lo volverá a decir cuando tengas 50, aunque puedes entenderlo de manera tan diferente que te puede parecer que estás leyendo un libro completamente nuevo. Así explicaba la brillante Úrsula K. Eh, un poco nos hablaba de los libros, ¿no? como uno de estos artefactos creados por el ser humano que más ha aprovechado el concepto de la suscripción desde distintos ángulos a lo largo de la historia. Muchísimas gracias a Jordi y a Rosa por su visita y compartir tanto conocimiento y experiencias acerca de los Membership Sites. Estoy seguro que después de oírles te vas a ir con unas cuantas ideas de cómo aplicar algunos de estos conceptos en tu negocio, o incluso con un poco de suerte te viene alguna idea para montar alguna cosita nueva. Sea como sea, gracias también a ti por acompañarme hasta el final de este programa. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast en.digital en .digital, y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o solo envías a un amigo. Espero que seas muy feliz y que tengas una gran semana y termino ya del todo con otra gran frase de la mismísima Úrsula Kallegen que dice así. Leemos libros para encontrarnos a nosotros mismos. Lo que otra gente, sea real o imaginaria, hace, piensa y siente, es una guía esencial para comprender lo que somos y en lo que nos podemos convertir.